de su capacidad económica. Parece que esta es la definición. de Nosotros siempre subrayamos que hay una segunda parte, que es el para qué. Suficiente para asegurar los derechos básicos de las personas y garantizar que todas reciban de forma adecuada las prestaciones públicas socialmente consideradas necesarias. Es decir, los impuestos son eh, se deben recaudar de forma progresiva, justa, pero ¿para qué? Es decir, porque son la garantía de nuestros derechos. Eso es lo que justifica que paguemos impuestos. Entonces, es la forma de garantizar que todas las personas reciban lo que socialmente consideramos necesario. Es decir, obviamente hay valoraciones de qué es necesario y qué no, y eso lo tenemos que decidir. ¿no? Entonces, es fundamental saber esto. ¿no? La, nuestra frase es sin justicia fiscal no hay justicia social y que realmente si queremos tener educación, sanidad, esos derechos que consagra la Constitución, pero incluido seguridad, carreteras eh, y, y la, el propio funcionamiento democrático. Entonces, la reflexión es qué modelo queremos de sociedad y cuánto tenemos que pagar para, para que sea posible. Es algo así como una gran comunidad de vecinos, decimos, oye, pues qué gastos ten, tenemos, y en función de eso ponemos las cuotas que tenemos que aportar. Entonces, eh, eh, un dato importante para el debate de si pagamos muchos o pocos es que, en general, la ciudadanía española creo cuando pensamos en sanidad y en educación no pensamos, obviamente, en los niveles de sanidad o de educación de Marruecos. Pensamos en la sanidad y educación de Francia, o de Alemania, o de Europa. Entonces, esto eh, significa que, de alguna forma, queremos ser comparables con el, Europa dentro de nuestro concepto. Entonces, aunque me voy a centrar en impuestos, pero quiero subrayar esa segunda parte que, obviamente, es importante destacar que esos impuestos son para algo y por lo tanto que recaudamos para gastar, ¿eh? para gastar bien. Y eso implica que el debate de justicia fiscal es también que hay que mejorar la gestión, que tiene que haber incentivos adecuados para que eh, los responsables públicos, los funcionarios, los trabajadores del sector público, los trabajadores del sector público tengan los incentivos adecuados para trabajar eh, en el bien común. Que, por lo tanto, pues haya responsabilidad de los políticos, por supuesto, pero también en general de todos los, eh, y las servidoras públicas, que haya transparencia, que todos conozcamos los datos y lo que se hace. Algo evidente y desgraciadamente importante en nuestro país, corrupción cero, y eso significa también un sistema judicial eficiente, porque se eh, recuerdo un viejo cacique, que eh, algunos recordarán, que se llamaba Jesús Gil, pues le dijeron una vez, pero don no, Jesús, ¿cómo sigue usted con ese recurso si sabe que no tiene razón? Y dice, sí, pero me condenarán cuando ya esté muerto. ¿no? Y así fue, es decir, una justicia lenta favorece la corrupción enormemente. Entonces, eso significa también pues, que hay que debatir permanentemente la revisión de los gastos, eh, incluido, como pone ahí, el estado de bienestar y las políticas sociales. Es decir, yo creo que no podemos ser... Conservador, es decir, que no toquen el estado de bienestar. No, no. Tenemos que repensarlo permanentemente y adecuarlo. Y ahí hay un problema, el del corto y el largo plazo. Es decir, muchas de las necesidades que tenemos, algunas haré mención después, pues son a largo plazo. Y desgraciadamente el ciclo político es un ciclo de corto plazo, de cuatro años, y eso hace que sea complicado el que se tomen muchas veces las decisiones de gasto necesarias adecuadas. Ya digo, de esto no voy a hablar mucho, pero sí me parece resaltar la idea de que recaudamos para esto y que, por lo tanto, dentro de la recaudación exigimos esto. ¿no? Por ejemplo, en la Plataforma por la Justicia Fiscal, el año pasado, remitimos eh, a los medios y a, y a las autoridades correspondientes el dato de que las comunidades de Madrid y de Cataluña eran las que menos gastaban en sanidad de toda España. ¿no? Qué casualidad que cuando ha llegado el covid han sido, fueron en marzo las dos comunidades en peor sit su situación. Bueno, hay una correlación evidente y, por tanto, significa que, que tenemos que estar atentos también a denunciar los temas de resta. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Pues aquí destacó, lo sabéis de, de, de sobra, pero en fin, en Justicia Social somos el número 2428, el informe de situación social en Europa, es decir, de los últimos... El tercer país más desigual de toda la Unión Europea y también, el, parece que es el tercero o el cuarto en niveles de pobreza, varía un poco según los años. El gasto en protección social representa solo el 23,4 de nuestro PIB, frente a una media del 28,1 en, en la Unión Europea. Entonces, además de esos gastos sociales necesarios, pues tenemos... Llevamos décadas hablando de que hay que renovar el modelo económico y lo hemos visto en estas dos últimas crisis. Todo el tema de la España vaciada y lo que hay que invertir en ella. Las urgentísimas transiciones energética y tecnológica. ¿no? Todo eso exige fuertes inversiones. Es decir, tenemos enormes necesidades de gasto en lo social, y en lo productivo, económico y por supuesto, una trascendencia social obvia. ¿no? Y, por desgracia, por la crisis del Gobierno lo que ha hecho es más evidente. Esas carencias sanitarias, científicas y sociales que veníamos denunciando algunos desde hace tiempo, ¿no? Esos recortes que hemos tenido, pues afectan, obviamente, a nuestra capacidad de respuesta ante situaciones como la que estamos viviendo. ¿no? Entonces, además, se pues, ha producido un incremento importante de las necesidades para tener a los colectivos, esto de que nadie se quede atrás, los que más están sufriendo la, la situación, eh, gente además ya cada vez más amplia ¿no? y de más sectores, ¿no? Entonces, si a eso añadimos el dato de que veníamos arrastrando un déficit público permanente, que nos vamos endeudando cada vez más, pues la situación se ha agravado todavía más e indica que hay un problema estructural, es decir, tenemos bajos ingresos. No voy a hablar mucho, de, vamos, nada prácticamente de impuestos concretos. ¿eh? porque eso ya le va a tocar a Elena después, pero sí recordaros un poco esta distinción entre los impuestos directos y los indirectos. ¿no? Los indirectos son los que graban los ingresos y el patrimonio, un poco lo, lo que se considera índices directos de capacidad de pago. ¿Quién tiene más capacidad de pago? Pues quien más dinero tiene o gana, ¿no? patrimonio y renta. ¿no? Y esos son los impuestos típicos de, de imposición directa. Y los impuestos indirectos graban la circulación de bienes y servicios, es decir, una manifestación de la capacidad de pago. El que más gasta, pues también tiene más capacidad de pago. ¿no? Eh, aunque la diferencia está en que en el consumo, salvo determinados consumos de lujo, pues eh, las personas de y hogares de menor nivel de renta, pues consumen el 100% de su renta. Los niveles muy altos de renta, pues consumen a lo mejor el 10 o el 15%, son millones pues gastan pues mucho más, pero proporcionalmente menos, ¿no? y ahí que volveremos luego sobre ello. Y luego recordar que tenemos dos niveles, las comunidades autónomas y la administración local, eh, con los municipios, que también tienen un poco sus tributos, a veces no es malo recordar quién es competente en cada uno, ¿no? las comunidades autónomas, hay, sabéis, dos regímenes, el foral en País Vasco y Navarra, que actúan con plenas, prácticamente plenas competencias recaudatorias, sus ¿eh? imputaciones son las que recaudan, frente a las del régimen común, que son todas las demás, que ahí tienen esos tipos de ingresos, ¿sabes? las referencias que reciben del Estado, como participaciones en los ingresos de renta, IVA, etc. Tienen algunos impuestos que el Estado ya les ha cedido, estos, ¿no? eh, lo más importante, por ejemplo, sesiones y donaciones, pero también patrimonio. Y uh, algunos impuestos propios pues, sobre el juego y similares. Y municipios, pues tienen estos impuestos los primeros que tienen que tener en cualquier caso, IBI, actividades económicas y vehículos, y voluntarios, luego los tienen prácticamente todos, de, eh, sobre construcciones y sobre la plusvalía. Bien, vamos un poco a, a seguir con nuestra situación. La presión fiscal en España, todos sabemos, es en torno a 7 puntos del PIB por debajo de la, de la Unión Europea, es decir, un 7% del PIB, que es muchísimo. ¿eh? Eh, entonces, eh, esto es que ha triunfado bueno, de, prácticamente con esta ofensiva neoliberal de, que, que tanto peso tiene en la, en la prensa, en los medios, entre muchos intelectuales, pues en la falacia esta de la curva del Afer, es decir, no, es que si sube mucho la tributación, como desanima la actividad, estimula el fraude y la evasión, pues se recauda menos. Bueno, esto, digamos, teóricamente es cierto, pero ¿dónde está ese punto? La teoría mayoritaria de los expertos es lejísima. Pensad que en los años 60, en Estados Unidos, el tipo marginal de la renta para niveles muy altos era del 90%. ¿eh? Es decir, muchísimo más alta que la que hay ahora y mucho más alta incluso... Eh, por supuesto que, que el pequeño incremento que se va se anuncia en los presupuestos generales del Estado. ¿no? Es decir, que, que está lejísimo. Y la, y la experiencia ha mostrado que, a, ah, es el argumento que han usado, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también en España, para bajar impuestos y estimular la economía, y lo único que han estimulado es la desigualdad. Todos sabéis los datos en los últimos años. Eh, ha crecido mucho más la diferencia entre ricos, los más ricos y los más pobres, y mientras en la crisis pues, prácticamente todo el mundo ha perdido poder adquisitivo, los niveles altos de renta lo han seguido aumentando. ¿no? Y, digamos, pues los eh, presidentes norteamericanos eh, republicanos, que han bajado los impuestos a los más ricos eh, y han conseguido los déficits más altos de la historia de la tierra. Otros argumentos falsos son los del esfuerzo fiscal y la presión fiscal normativa. Es decir, se dice, no, no, es mentira que en España paguemos poco porque, claro, para nuestro nivel de renta, pues tenemos que pagar menos impuestos. ¿eh? Los, lo mismo que los más ricos tienen más capacidad de pago, pero los países más ricos tienen más capacidad de pago y en términos de esfuerzo fiscal para nuestro nivel de renta eso eh, es demasiado elevado. ¿no? Eso por un lado. Y luego la presión fiscal normativa se refiere a decir, si comparamos los tipos impositivos de impuestos sobre la renta, de impuestos a sociedades, etcétera estamos tan altos como el resto de Europa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué son falsos esos dos argumentos? Uno, el tema del esfuerzo fiscal, de que hay mucha polémica y cómo se calcula claro, eso y de que se puede pagar más o menos. Es más que discutible, porque en el fondo es discutir qué parte queremos que se gaste entre todos. ¿no? Pero, pero en cualquier caso, si decíamos antes que queremos ser como Europa en gastos, ¿no? pues, pues si queremos tener los mismos servicios públicos que tengan Francia y Alemania, pues tendremos que tener una presión fiscal parecida a la que tengan en Francia y Alemania, si no. No nos comparemos con ellos, decimos, bueno, pues comparémonos con Rumania ¿eh? o con los países que tengan una baja presión fiscal. Y segundo, que el problema fundamental es este, ¿quién soporta ese esfuerzo fiscal? Es decir, eh, probablemente, ahora volveremos sobre ello, eh, si comparamos la presión fiscal que sufren las rentas del trabajo, los trabajadores y trabajadoras y las pequeñas empresas, pues sí, estamos a un nivel perfectamente comparable con Europa. Pero, en cambio, si comparamos eh, la presión fiscal es más baja, ¿por qué? Porque hay gente que no paga los impuestos que debería pagar. ¿no? De ello hay que volver más a adelante. ¿Por qué? Porque la incidencia tributaria, es decir, quién paga realmente, es más bien regresiva o todo lo más proporcional. Es decir, frente al principio de progresividad teórico, constitucional, etcétera, de que paguen más los que más tienen, la práctica es que quienes efectivamente pagan más son los niveles bajos o proporcionales. ¿no? Los últimos estudios están mostrando que, sobre todo por causa de las cotizaciones a la Seguridad Social, las eh, los dos decilas de renta más baja, el 20% más bajo, sufren más presión fiscal que el 70% siguiente. ¿no? Sí que el último tramo tiene más presión fiscal, pero en cambio... Ese 20% está más pobre, está soportando niveles muy altos de renta, porque, repito, recae sobre trabajadores Además, es un sistema que se basa mucho en los ingresos al consumo y, como hemos dicho antes, pues son más bien eh, regresivos, porque consume proporcionalmente más la gente con menos ingresos. Y la imposición directa recae casi en exclusiva sobre las rentas del trabajo y el pequeño ahorrador. Pensad que en la renta nacional las rentas de trabajo no llegan al 50%, ¿eh? han ido bajando en las últimas décadas y ya eh, hace años que están por debajo del 50%. Bueno, pues en impuestos sobre la renta, las rentas de trabajo son más del 90%. En ¿eh? unos años han llegado o sea, hasta el 94%. Entonces, eh, obviamente algo falla. ¿no? Ah, además, hay muchísimas exenciones, beneficios fiscales... La mayoría de las veces son fruto de presión de lobbies, de, de intereses en, en sectoriales o de alguna propuesta electoral más o menos populista. Aquí lo de populista se aplica con mucha facilidad, pero se puede aplicar en cualquier dirección. ¿eh? Porque la demagogia en muchas eh, propuestas electorales de este estilo pues son, eh, generan ese sistema en que formalmente parece que se paga mucho, pero en la práctica luego no es así. ¿no? Y lo que es peor... Encima son más bien regresivos, ¿no? Porque, por ejemplo, pues eso, el, los beneficios, a los planes de pensiones, que también en presupuestos se van a bajar, pues ¿quiénes pueden hacer planes de pensiones privados? Pues básicamente niveles medios y altos de rentas, porque los niveles bajos de renta con llegar a fin de mes ya tienen bastante. ¿no? Y las pequeñas de esas, pues lo mismo. Luego, la imposición sobre la riqueza, que esa siempre es progresiva, porque la riqueza sí que, claramente marca más desigualdades que la, que la renta, es decir, los, los más ricos tienen mucho más patrimonio los más pobres, eh, mucha más diferencia que en rentas, ingresos, digo. Entonces, eh, pues desgraciadamente, como está en manos de comunidades autónomas, y ahí hay comunidades que están haciendo dumping fiscal, que la cabeza, pues han bajado la presión y actúan un poco como guaridas fiscales, también como lo, hablaremos un poquito. Y, por supuesto, un problema fundamental, no es exclusivo de España, ¿eh? no nos engañemos, ¿eh? en todos los países hay evasión y fraude, pero sin duda aquí tenemos unos niveles importantes. ¿no? Por eso vamos a dedicarle un poquito eh, de atención. ¿no? Bueno, por, por lo, no, es, no es muy relevante, pero eh, recordar los conceptos. ¿no? La ilusión fiscal es utilizar las normas, los resquicios legales, lo que se llama ingeniería, fiscal para, para pagar menos impuestos. ¿no? Se, se fuerza la, la ley y, y entonces muchas veces no es fácil demostrar que constituye infracción legal. O sea, por ejemplo, pues todo esto que está saliendo sobre grandes futbolistas que, que están procesados pues normalmente es por utilizar ingeniería fiscal que está siempre el borde y que unas veces salen absueltos, otras condenados, otras prefieren llegar a acuerdos para tal. ¿Por qué? Porque... La evasión fiscal ya es comportamiento claramente ilegal, es no pagar, es ocultar bases, es engañar, puede ser o contrabando o fraude fiscal. ¿no? El fraude contrabando es justo en, en aduanas, en fronteras, y fraude fiscal el resto. Pero, repito, la frontera es bastante difusa entre la ilusión fiscal legal ¿eh? y el, el fraude fiscal, que es claramente ilegal y según qué niveles puede ser delito. ¿Explicaciones? Bueno, pues el, los, los defraudadores se buscan muchas eh, excusas, no, estas que pongo presuntas, no, no es que ya pagamos muchos impuestos, no, es que otros no pagan, o se gasta mal, o similar. Bueno, la experiencia demuestra que aunque se gaste bien pasa lo mismo, que aunque todo el mundo pague pasa lo mismo, o sea que son más bien excusas. El defraudador defrauda eh, y luego busca una justificación para, para decir, bueno, es que estoy en mi derecho de algo. Probables, pues algunas que contribuyen. ¿no? Uno, que la normativa es deficiente, deja muchas lagunas, deja muchas posibilidades, que la inspección tenga escasos medios, escasos recursos, que la penalización sea deficiente. Y mirad que digo deficiente y no baja. ¿eh? Todos los estudios muestran que la probabilidad de fraudar va más ligada a que te puedan descubrir o no que a la pena que caiga después. ¿eh? Eso es parecido a las multas de tráfico. ¿Eh? No importa tanto que sean más o menos altas. Si sabes que hay radar, pasa el 99%, pasa por el radar a la velocidad correcta. ¿Eh? Pero si dices, aquí nadie vigila, pues se relaja más la, la velocidad. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Si sabes que te pueden encontrar, y entonces si luego además, pues la penalización, pues se puede llegar a acuerdos, se retrasan, reescriben, etcétera. Pues al final muchas veces las penas ni siquiera llegan a aplicarse los grandes de falta un aspecto fundamental, la falta de conciencia fiscal. Si en una sociedad pues, lo de no pagar impuestos se considera delistos, eh, eh, digamos, está generalizado el no, no, sin IVA, no, no, tal, pues entonces es mucho más fácil que en otras en que al, al defraudador fiscal se le estigmatiza, es decir, porque lo mismo que estigmatizamos claramente pues al pederasta o al violador, ¿no, tal? Eh, pues eh, eso al defraudador no, no existe de la misma manera. Y luego la, la globalización financiera que ha permitido que los capitales se muevan de un lado a otro de tal manera que florecen las guaridas fiscales. ¿no? Yo prefiero llamarlo guaridas y no paraísos, primero porque es una mala traducción del inglés, de, en inglés dicen guaridas, javen y no haven't, haven, eh, paraísos, pero sobre todo porque son guaridas de delincuentes, es decir, Ahí quien se esconde? Aquel que tiene algo que esconder. ¿no? Eh, todas las definiciones de, de las guaridas fiscales, pues más o menos resaltan estos aspectos. ¿no? La presión fiscal es muy baja para extranjeros y empresas, es decir, para quien dice residir, tener residencia ahí, pero luego en realidad no vive ahí. ¿no? Eh, opacidad, no me ocultan, eh, no hay control, no hay registros contables, eh, no comparten la información, y no tiene sentido económico real, ¿no? Es decir, que claro, esas pequeñas islas caribeñas y británicas, eh, pues resulta que tienen eh, miles y miles de, de empresas radicadas, pues eh, no tiene ningún sentido económico. A veces en, en el mismo decir, piso cuarto ¿eh? hay 200, 500, 1000 empresas domiciliadas, y lo cual demuestra que es un engaño, ¿no? Es una buena. Entonces parece como que si lo fiscal. Pues fuera suaviza el delito, por lo que decimos, ¿no? Esa falta de conciencia. Bueno, es que si es guarida de fiscal, pues, pues es menos grave que si es guarida de corruptos, trata de bancas, de tráfico de drogas, mafias, etcétera. ¿no? Eh, entonces, hay que destacar, ¿no? El fraude fiscal es tremendamente grave. ¿Por qué es tremendamente grave? Porque disminuye la recaudación pública, y entonces ya no tenemos los ingresos para financiar. Nuestros derechos, nuestros servicios públicos, nuestros servicios sociales y un poco ahora, ¿no? A lo mejor suena exagerado de decir es que los recortes han causado muertes. Pues de alguna forma sí. Es decir, el hecho de que no se pudiera atender se eh, una decisión, es decir, no atendemos a los ancianos en residencias porque no tenemos sitio en las UCI, no tenemos medios para atenderlos, pues de alguna forma por causa de unos recortes. Si hubiera habido más recursos... En Alemania tenían más posibilidades y, y hubo menos, menos víctimas por esta causa. ¿no? O sea que, que sí que es algo cierto que los recortes causan víctimas. ¿no? Y, y luego, además, agrava la injusticia al sistema. Si decimos el sistema no es justo, pagan más menos tienen, etc., pues el fraude especialmente, porque claro, la posibilidad de fraudar no la tiene ni el pequeño empresario, ni el, pequeño traba, ni el trabajador pequeño o grande, que cobra por nómina y con sus retenciones, sino las grandes empresas, los grandes patrimonios, etcétera, que tienen todos esos instrumentos de evasión, de ilusión, de, de esconder sus. Su, su. A veces se pregunta uno si hay voluntad de erradicarlo, ¿no? O sea, porque, claro, con que no se cambie bien la normativa, que, que no se dote a, a la agencia tributaria, por ejemplo, que es, de, eh, es como un 30% menos dotada en recursos que. Las europeas que, que, por ejemplo, algo que está Gesta, uno de los que está en la plataforma fiscal, el, el cuerpo de técnicos de Hacienda, reclama algo muy sensato y es que se dedique el grueso de la inspección a los grandes patrimonios, a las grandes empresas, a los grandes evasores. No, no ahora que se dedican fundamentalmente a hacernos paralelas a los ciudadanos normales. Yo recibo casi todos los años alguna carta... Además, con un gasto así en folios, que la, la, la burocracia administrativa genera mucho papel, en, le, en el cual me dicen que me tengo que justificar el donativo que ha hecho a tal ONG que no nos costa. ¿no? Entonces, por 12 euros, que es lo que he ahorrado, pues resulta que es todo ese papeleo y toda esa causa y todos esos funcionarios trabajando para esto, en vez de dedicarse a quienes realmente están. Entonces... La triste constatación, por tanto, es que si definíamos la justicia fiscal arriba, eh, con unas características, vemos que, desgraciadamente, ni es progresivo ni equitativo, eh, eh, no cumple esa condición que señalábamos y no es suficiente para garantizar los derechos de las personas y que todos se reciban sus prestaciones. Es decir, desgraciadamente, lo que decíamos, sin justicia fiscal no hay justicia social, nuestro sistema tributario, desgraciadamente, no cumple esas condiciones no diremos que es un desastre pero está lejos de lo que desearíamos. Por lo tanto, vamos a la parte positiva. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que recuperar el diferencial de presión fiscal que tenemos con Europa. Esos siete puntos de diferencia que hay en el PIB, pues es fundamental que lo recuperemos. Pero ¿cómo? Pues básicamente con una lucha efectiva contra el fraude y la evasión. Esto es evidente. Tenemos que saludar Aplauso, el que se haya presentado al fin, algo que veníamos en la plataforma reivindicando desde hace años, ese plan, ese proyecto de ley para, para un plan contra el fraude y la evasión fiscal. ¿no? Como siempre seguía mejorable, pero sin duda es un avance, y sobre todo es contribuir a sensibilizar sobre ello. Un segundo aspecto sería simplificar los tributos. ¿no? Yo creo que, que a veces, eh, yo recuerdo cuando, cuando en los años eh, 70 se pues, estudiaban los sistemas fiscales ideales, eran sistemas. Complejísimos para buscar la equidad perfecta de todas las situaciones. Yo creo que hoy nos hemos dado cuenta que eso solo sirve para hacer complicadísima la gestión para los contribuyentes, un lío, hacer las declaraciones, etcétera, y, y, y complicadísima la inspección, ¿no? Y porque tiene tantos recovecos, entonces probablemente cuanto más sencillo, mejor, y aunque haya matices, aunque es verdad que no sea al 100% justo, pero sin duda va a ser más justo que este que permite que los más ricos. Aprovechen todas esas complicaciones para pagar menos. ¿no? Eh, otro paso es recuperar la progresividad. ¿no? En el IRPF es decir, ha ido disminuyendo el tipo marginal eh, de los niveles más altos. Y piénsese además que, claro, cuando se habla se sube tres puntos el tipo a las rentas mayores de eh, 200.000 o de 300.000 euros en el fondo... El tipo medio apenas les varía, porque recordemos que el impuesto, como ahora bueno, conocéis, pero ahora Elena recordará, pues se aplica por escalones, lo cual significa que ese 3 por tres puntos más se va a aplicar solo a lo que pase de 200.000 a lo que pase de 300.000. Es decir, que en el tipo medio pues, les va a subir unas décimas. ¿eh? O sea, que, que es esos gritos de presión fiscal insoportable, primero, que afecta a menos del 1% de la población, y segundo, que, que no les afecta apenas. Y luego las grandes fortunas. Es una pena que las, las, las, esa competencia fiscal a la baja de los patrimonios pues haya llevado a que, a que realmente no se, no, se, no se puedan grabar como deben las grandes fortunas. ¿no? Es fundamental en la línea de simplificar la revisión de las bonificaciones fiscales. He echado de menos, por lo que he oído hasta ahora en el proyecto de presupuestos, que parece no meterse de mano a esto más que a, a los planes de pensiones, pero la misma IREF, la, la autoridad que hace estudios sobre la, la gestión pública, eh, está, eh, ha, ha destacado que hay un margen grandísimo para, para recaudar más simplemente quitando estos privilegios que, que tienen pocos efectos positivos de carácter social y que benefician a los de rentas más altas. ¿no? Eso sería un, un camino importante. Y sobre todo, y esto en la plataforma lo repetimos mucho, ¿hay que subir los impuestos? No, no, no. No estamos hablando de subir los impuestos. Estamos hablando de que hay que suprimir los privilegios por los cuales una parte de los contribuyentes, una parte de las rentas, una parte de la capacidad de pago, no está pagando lo que debe. ¿Cómo? Ejemplos. Pues, Por ejemplo, los privilegios de la renta del capital financiero en relación con los del trabajo que os señalaba antes de impuestos sobre la renta, impuestos sobre la renta tiene una tarifa progresiva, las de capital financiero, pues están eh, simplemente grabadas a, a un tipo fijo, que no sube, eh, muy elevadas que sean esas rentas financieras. Eh, de las grandes empresas en relación con las pymes, es triste que la presión efectiva que sufren las eh, grandes empresas, las grandes sociedades, sea más baja que la que sufren como media la, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues por la utilización de todos esos vericuetos legales para pagar menos impuestos. Y de ahí la propuesta, es de decir, bueno, pues que las sociedades paguen un mínimo de un porcentaje sobre sus beneficios, para eh, equiparar un poco la, la presión que cada uno hace. De las transacciones financieras en relación con el resto, ¿no? y, eh, naturalmente siempre que se intenta poner un impuesto, pues surgen los afectados y, claro, aquí los bancos, eh, con unas campañas tremendas, eh, contra ello. ¿no? Pero de hecho, es que pensarlo, todas las compras que hacemos, todas las transacciones que hacemos tienen impuestos, desde, desde los alimentos hasta un traje, unos zapatos, una, por supuesto una casa, pero las transacciones financieras, ¿por qué esas no pagan impuestos? ¿Eh? Las propuestas que se hacen, bueno, la que se ha aprobado, el impuesto que se ha aprobado ahora en España a partir de enero, pues no deja de ser muy modesto. ¿no? Afecta solo a una pequeñísima parte de las operaciones financieras y deja fuera, desgraciadamente, a muchas más. ¿no? Eh, con tipos impositivos muy bajos, eh, significaría muy bajo, estamos hablando hasta del 0,1 por mil, o sea que unas cifras eh, ridículas, ¿no? a partir un poco de la idea de Tobin, de la famosa tasa Tobin que habréis oído hablar todos, pues, pues se pueden conseguir recaudaciones muy importantes y, sobre todo, a quien perjudica. A la mayoría de los ciudadanos, el que nos cobren un 0,1 por mil por las transacciones que hacemos, pues probablemente no llegue ni a dos euros al año, ¿no? Pero a, a esos especuladores que están haciendo operaciones por ordenador, que cada 15 segundos han comprado, han vendido, han, han hecho especulación de divisas, de acciones, etcétera a esos a los, que, a los que les afectaría, de forma importante, y encima, pues penalizaríamos esas actuaciones especulativas. El capital financiero, de nuevo, las finanzas, las grandes privilegiadas, en relación con el inmobiliario. Lo que decía antes, ¿no? uno tiene, por ejemplo, un piso eh, sin utilizar, una segunda vivienda, y te imputan una renta, en el impuesto sobre la renta, y pagas impuestas sobre ella. Y, en cambio, tienes un capital financiero que no da rendimientos, que lo tienes ahí eh, acumulando plusvalías, y no pagas ningún, ningún impuesto por, por, por, ese, por ese capital. ¿no? Lo mismo, de nuevo, pues también tiene un trato privilegiado. ¿no? Y, por supuesto, también de las grandes herencias. ¿no? Sin duda, el origen mayor de la desigualdad, bueno, el mayor está en el propio sistema productivo, eh, que, que evidentemente, como sistema de mercado, pues es como el juego del monopoli, todos conocéis, con la particularidad de que, como cada partida empieza donde acabó la anterior, pues el que tiene todas las calles y todos los hoteles cada vez irá ganando más y el que no tiene ni calles ni hoteles solo le toca pagar y pagar. Pues ese es un poco el, el juego del, del mercado. Y claro, cambiar el mercado pues nos va a llevar un poco más de tiempo. ¿no? Pero entre tanto, sí que podemos por lo menos pues hacer que el juego empiece de nuevo, con, de nuevo con menos desigualdades. Entonces, la justificación de impuestos sobre las grandes herencias es evidente en Estados Unidos, donde con todas sus pegas y críticas, pero son muy defensores de que de, de, de cada uno se gane con sus fuerzas, etc., pues es curioso que las, eh, un buen número de las grandes fortunas defienden que vuelva un fuerte impuesto de sucesiones. ¿no? Y luego, por otro lado, pues tenemos que revisar los viejos esquemas. Es decir, en el siglo XXI, pues han cambiado muchas cosas respecto al siglo pasado, han cambiado aspectos que nos obligan a revisar toda nuestra concepción económica, es decir, la, el análisis económico que hacíamos hace 50 años hoy no tiene sentido en una economía financiarizada, con una grave crisis ecológica, con una revolución tecnológica, eh, tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Y eso en el sistema tributario pues también implica, ¿no? Por ejemplo, eso, las empresas globalizadas y las tecnológicas, ¿no? Las gafas, pero en general casi cualquier empresa que esté en, en, en, actuando en varios países, ¿no? Las, las eh, globalizadas, ¿por qué? Porque les es muy fácil jugar con cuentas internas y los beneficios trasladarlos al país donde menos impuestos se pagan. Como hemos visto, hay guaridas fiscales donde se paga muy poco. Entonces, basta con ello, digamos, simplificando. ¿no? Yo tengo una empresa en España y otra en, mundo, en Luxemburgo, en países de estos, donde la presión fiscal es muy baja. Bueno, pues hago una factura. De, de servicios hipotéticos entre, entre, entre España y Luxemburgo, de forma que aparezcan los beneficios que ha obtenido en España en Luxemburgo, porque se los pago como un gasto, como una factura. En Luxemburgo pago muy poco y aquí doy prácticamente cero de beneficios. Por ejemplo, ¿no? es un esquema muy sencillo que, que utilizan casi todas las empresas y ahí hay proyectos europeos, ¿no? la iniciativa BEPS, eh, las iniciales de de las bases imponibles de las empresas, que intenta corregirlo. ¿no? Y las empresas tecnológicas, porque, claro, aparte que esto lo tienen mucho más fácil, encima es que, unas son gratuitas, es decir, aparentemente no nos cobran nada, obviamente nos cobran nuestros datos, nuestra información, etc. Y, y segundo, para ser sujeto a un impuesto, para estar sometido a un país, tienes que tener sede ahí. Pero... Esto es como estar en la nube, pues, de, ¿quién les pone los impuestos? Es decir, yo en mi sede, eh, puedo no tener sede física en un país y estar actuando, ¿no? Y más, pues, con todas estas empresas, no os perdáis el coloquio del jueves del ciclo de Cineforum, en las que aparentemente los trabajadores son autónomos y, y por lo tanto, pues, no, no pagan impuestos, ¿no? Entonces, esto, las tasas Google y similar, intentan de nuevo corregir. La, la, eh, hay, que, hay que pensar una tributación diferente para ellos. ¿no? Eh, otro capítulo importante es este, ¿no? La emergencia climática en la que estamos, pues, exige unos impuestos que corrijan la, la situación de, de comportamientos que están destrozando el, el planeta y, por lo tanto, la posición verde, por supuesto, con muchas otras medidas, como todo, ¿eh? pero puede contribuir a penalizar determinados comportamientos. ¿No? Pues ahora, por ejemplo, el presupuesto se incluye pues, sobre plásticos de un solo uso, ¿no? eh, sobre emisiones, eh, sobre, sobre de, determinados aspectos que especialmente contaminan. ¿no? Y hay otra posibilidad de otros impuestos de regulación, comportamientos que consideramos eh, poco saludables, por ejemplo, pues eso, los que siempre se han tenido, tabaco, alcohol, pues ahora pues, eh, se habla también de bebidas con azúcar o de comida basura o similar, bueno, el debate de cómo se define es evidentemente complicado, pero son formas de contribuir con los impuestos a una me mejor situación. ¿no? De alguna forma se dice que este tipo de impuestos tienen tres rendimientos. Uno, que recaudan. Dos que son más hacen más eficiente el mercado, porque claro, el mercado valora los beneficios directos, pero no los que causamos a, a, a, al resto de la sociedad. ¿no? Entonces, así, obligamos a tenerlos en cuenta. Y tercero, porque corrigen comportamientos que consideramos indeseables. ¿no? Eh, y otra reflexión es la, la administración multinivel. Es decir, eh, no es lo mismo un Estado centralizado que tiene todos los impuestos que una situación en la que tenemos un Estado en que... Tiene, como hemos visto, pues comunidades autónomas, municipios y demás, y por arriba Unión Europea, por ejemplo. ¿no? De hecho, pues en el debate sobre tributos hay que pensar que eh, buena parte, por ejemplo, de las soluciones para las empresas globalizadas, para las tecnológicas, para las guaridas fiscales, será mucho más eficaz cuanto más amplio sea el, el número de estados que lo apliquen, que no intentar aplicarlo uno solo, que será más limitado. ¿no? Pues ya terminando para cumplir el horario marcado y que dé tiempo a un pequeño debate, eh, las ideas básicas son estas. ¿no? Sin justicia fiscal no hay justicia social, sin, sin impuestos no podemos garantizar los derechos y justicia fiscal es tanto recaudar bien como gastar bien. ¿no? Y esa, en esa lucha estamos en economistas sin fronteras y en la plataforma por la justicia fiscal. ¿no? Eh, que si no tenemos ingresos suficientes... ¿eh? ¿Qué pasa? ¿O tenemos bajos niveles de servicios o tenemos un endeudamiento creciente o lo normal, ambas cosas? ¿Por qué? Porque la carga de la deuda se convierte cada vez más en la principal partida de los presupuestos. Es decir, cada año tenemos que dedicar a pagar intereses o devolver deuda eh, más eh, que a educación o a sanidad, por ejemplo. Y eso está pasando ya y con esta crisis pues, eh, tenemos el grave peligro de, de que pase todavía más. ¿no? Entonces... No hay que bajar impuestos ni subirlos, lo que hay que hacer es recaudar más de los que pagan menos y consolidar la conciencia fiscal. ¿Eh? Un poco es lo que intentamos contribuir con estas charlas. El, estamos luchando también, porque ahora en el debate sobre la ley de educación, dentro de esa educación ciudadana y valores que hay que incluir, se incluye expresamente la conciencia fiscal, el, el deber de pagar impuestos para garantizar los otros derechos que se estudian. ¿no? Estamos diciendo al Ministerio de Educación. Decir, bueno, es que no tiene sentido explicar unos derechos y no explicar lo que necesitas para garantizar eh, que se... Que se ¿no? Y, por supuesto, sin demora. Yo creo que no hay que esperar este pretexto de que no, esperemos a que pase la crisis. No, no. Yo creo que hay muchas medidas que se pueden tomar ya, que se deben avanzar ya, que es bueno que se tomen ya para evitar que el endeudamiento crezca en exceso y, por lo tanto, que, que sería bueno que cuanto antes se fueran aplicando. Algunas ya hemos visto que... Que apuntan en los presupuestos, todavía tímidamente se van en el buen camino, pero hace falta avanzar más. Muchas gracias y pasamos al, al debate y he cumplido el horario eh, que me marcó Elena. Muchas gracias Juan, la verdad que sí, sí, te has teñido rigurosamente, la verdad que da, da gusto escucharte, no por lo que cuentas, porque claramente pues eh, tiene algún componente bastante... Bastante triste o decepcionante, en cierto sentido, pero sobre todo por la claridad con lo que, con lo que los pones. Eh, muchísimas gracias, la verdad. Es que vemos básico que, que, que todas las personas que, que, que, que emprendan y que también tienen otra nueva responsabilidad con, con la agencia tributaria y con el sistema fiscal y con la justicia fiscal, pues que seamos conscientes de, de toda esta parte, con esta, de esta visión más global. Así que muchísimas gracias. Me preguntabais por, por, por el chat si, si podíamos intervenir y hacer preguntas a, a Juan ahora que le tenemos aquí. Así que si os parece, como somos pocas, si queréis levantar la mano a nivel eh, chat o a través de Zoom o, o directamente a través de la pantalla y os doy paso para, para intervenir. O sea que Como, como queráis. ¿Quién se anima? Yo tenía una pregunta, no sé si puedo hablar. ¿Quién eres? Miriam. Ay, ah, hola Miriam, que no te veo en la, en la pantalla. Venga, genial. Por Espera, sí, pongo la cámara, perdona. Venga, genial. <risa> hola, buenos días. Hola, ¿sí? Sí, primero de todo, Juan, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que ha sido todo muy claro y la verdad es que estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que, que ha dicho eh, quería hacerle una pregunta porque siempre me ha parecido no tan fácil el tema de la progresividad porque sí que considero necesario, pues, por ejemplo, facilitar a las, a las bajas rentas pues, que puedan tener esos beneficios, esas facilidades para poder pagar y también incentivarles a que consuman más, pero claro, veo como una especie de vacío entre esa clase baja y las clases más altas, o sea, por ejemplo, eh, yo me invento, ¿eh? Yo puedo recibir de mis abuelos una herencia muy grande, ¿vale? Y, y claro, o sea, yo la recibo fruto del esfuerzo de mis abuelos de muchísimos años. y Imagínate, pues que me ponen un montón de impuestos, claro, al final eso mm, es como que al final desincentiva, ¿no? El hecho de, porque creo que, hay, que tiene que haber ese equilibrio entre incentivar para trabajar y ahorrar y también ser consciente de la responsabilidad fiscal en el país, pero a la vez también eso, ¿no? O sea, ese equilibrio. Y, por ejemplo, pues yo veo cosas injustas en, en las rentas más altas, pues por ejemplo, en algunos, me voy a meter en un jardín, que quizá no, de esto, ¿no? pero en temas pues, políticos, ¿no? Eh, con temas de los ERTEs o con temas de retribuciones ahora en este tiempo de, de crisis, pues que quizá pues, podrían haber, bajado unos sueldos o prescindir de algunas cosas, ¿no? O sea, que mi pregunta es cuál es ese, mmm, ¿cómo se puede ver ese equilibrio entre incentivar a que se trabaje y se participe en la sociedad y poner un impuesto justo? No sé si la pregunta queda. Vale. Ahí, ahí, Gracias. has tocado y, y muchos temas ¿no? importantes. ¿no? Uno, uno, el que has dicho como esa zona gris, ¿no? entre las rentas muy bajas que parece que tienen determinados beneficios y las muy altas que parece que todo el mundo está de acuerdo y que tiene que pagar más, y esa zona gris intermedia donde efectivamente en estos momentos es la que más sufre la presión fiscal. Y también la que a veces puede tener la sensación en parte equivocada, pero algunas veces con razón de decir, pero no me llegan los beneficios. ¿Por qué? Porque... Fíjate, hablábamos antes de impuestos sobre la renta y de que la tarifa se aplica de forma progresiva por, por saltos, ¿no? por, eh, ganas hasta aquí y hasta ahí pagas un 10. Lo que pase de eso, vas a pagar un 15. Lo que pase de eso, pa... pero lo vas haciendo de forma progresiva, escalonada. ¿no? Pero en cambio, en beneficios fiscales, beneficios de gasto, a veces hay un error de salto manifiesto. Es decir, ahora el ingreso mínimo vital o acceso a becas, o acceso a tal, tú ganas un euro más del límite y pasas a cero. ¿no? Es decir, bueno, eso hay que arreglarlo. Eso no puede ser así. Cualquier medida de gasto tiene que ser también progresiva, es decir, más alta para los que menos tienen, pero que luego no por un euro te quedes fuera de, del beneficio. ¿no? o sea que Y ahí, cuando al mismo tiempo decimos los que más pagamos somos los que tenemos nóminas y similar, pues esa clase media y y media baja, o sea, no digamos media alta, ¿no? media baja, pues puede a veces tener un poco esa sensación de decir, pago más de lo que recibo. Obviamente, como recibimos tantas cosas gratis, parece que no las valoramos, ¿no? Ahora, educación, sanidad, eh, carretera, seguridad, pues todo eso eh, lo estamos recibiendo gratis y parece que no lo vemos. Por eso digo que es en parte falso, pero en términos relativos, pues un punto razón tiene. ¿no? Estamos pagando más impuestos proporcionalmente en los que no respecto a lo que pagan los que más tienen y en cambio en beneficios pues no nos llega porque los límites son muy rígidos esa es una primera reflexión luego sobre lo de las herencias bueno es fundamental por supuesto que en las herencias haya ah, determinados bienes exentos la vivienda familiar por ejemplo ¿no? pues eso no debería tener ningún tipo de impuesto eh, que el mínimo exento sea relativamente alto que, que diferencie, como diferencia en el caso español, también por las personas. No por el volumen de la herencia, sino por las personas. No es lo mismo que la reciban uno, que la reciban seis. Porque a lo mejor entre seis, pues como a cada uno no le toca una cantidad tan alta. ¿no? Es decir, que, que realmente lo mismo que sobre patrimonio tiene más sentido que sea sobre grandes patrimonios, pues en herencias tiene más sentido que sea sobre grandes herencias. Claro, ¿no? o sea, el grande, pues lo que tú dices, dónde está el límite. Pero bueno, si se hace progresivo como hemos dicho, es decir, que va creciendo pues que el porcentaje puede ser muy bajo. ¿no? Pero a mí, yo lo he escrito alguna vez, digo, me hace gracia que, por ejemplo, cuando defendemos la renta básica o el, el mínimo vital o similar, yo prefiero la renta básica pero eso es otro debate, eh, pues hay que decir, no, es que eso estimula la vagancia. Ah, y heredar millones, eso no estimula la vagancia. No tenemos miles de casos permanentemente en las revistas y en los programas de televisión de gente que vive exclusivamente de que ha heredado y no ha dado y chapa en su vida, ¿no? Entonces también ahí hay un equilibrio, Miriam, que, que hay que. Sí, sí. ¿Eh? Entonces, eh, pues yo creo que tiene sentido perfectamente estimular el esfuerzo. Yo estoy mi partidario, eh. Defiendo el, el premiar al, al, al que se ha hecho a sí mismo al que ha generado puestos de al, al que ha generado puestos de trabajo. ¿eh? no al empresario especulador. ¿no? A quien crea puestos de trabajo, le daría un dato muy favorable, porque está haciendo algo positivo para todos y está muy bien que se le premien, digamos, se le permita que cese, por así decirlo, por ese esfuerzo, esa iniciativa y esas ideas. ¿no? Pero, pero, claro, a los que viven del cuento y tal, pues ya me parece que no. Claro, eso ya no. Vale. Pues muchísimas gracias. Olga Marilina. Eso es. Eh, ¿Es mi, mi turno? Bueno, hola a todos, Juan. Excelente tu presentación. Muchas gracias a vos y bueno, Economistas Sin Fronteras. Me gustaría saber, y a ver si expreso bien mi palabra en términos de, de las palabras que utilizan acá en, en España. No te preocupes. Eh, en, en la discusión de, de presupuesto que se está llevando a cabo, me gustaría saber si hay alguna modificación que impacte, o que vaya a impactar en caso de que se apruebe, eh, en, todo este, en el tema fiscal, que impacte directamente sobre los autónomos? Pues mira, no conozco al detalle la, la, el proyecto de presupuestos, por lo tanto no te puedo contestar. ¿no? Eh, probablemente Elena sepa mucho más que yo en todo caso de, de, la, de la imposición concreta. ¿no? Yo sí que estoy de acuerdo en que en una época como esta, así como no estoy de acuerdo en, en el principio global de hay que bajar impuestos, pero sí que aquellos negocios que están sufriendo la pandemia gravemente, que están prácticamente sin ingresos, que sí debería haber una moratoria de pago de determinados impuestos, cuando, cuando se está poniendo en peligro la propia supervivencia de la actividad, ¿no? Cuando no hay ingresos con los que pagar, es decir, ahí no hay capacidad de pago si no hay actividad, entonces ya digo, no sé los presupuestos cómo están, pero sí me parecería justo, como mi parte era la parte just de justicia fiscal, pues sí me parecería justo que a los pequeños empresarios, sobre todo eh, en, en los sectores afectados, porque hay otros que les va estupendamente en esta época, ¿no? pero a los sectores afectados que sí que tuvieran una, una moratoria tributaria. ¿no? Desgraciadamente no, no conozco si, si se va a hacer... Y me temo que Hacienda suele ser bastante negativa. Esto siempre se ha dicho en los gobiernos que siempre son de coalición, de todos los ministerios por un lado y el ministerio de Hacienda por otro, y que están pactando permanentemente. Siento Gracias. no poder contestarte más. Gracias. Sí, eh, Juan, muchísimas gracias y también economistas eh, por, por, esta, por esta sesión, este encuentro. Mi pregunta también iba vinculada a, a este momento ¿no? de, de definición, de presentación de la propuesta de presupuestos y, y para también tener ¿no? como, como las, las alertas y, y un poco el sentido crítico ¿no? del presupuesto, ¿dónde tenemos que poner esa atención? ¿no? Se destaca el dato de que ha aumentado... Eh, el presupuesto que va dirigido a gasto social, también algunas cosas que ha sido comentando ya la presentación de, de, de algunas rentas eh, de 300.000 200.000 que van a, a subir esa, no sé si lo digo bien esa, esa presión fiscal o no, el punto es eh, ¿en dónde tenemos que estar atentos para que no nos la metan, por así decirlo, a la hora de, de saber qué presupuesto están presentando y luego quién va a defender que que ya aunque uno asuma que ya sabemos por dónde van a ir las, las, los cambios pues eh, hay dos aspectos, son los mismos que he destacado, ¿no? La parte de ingresos y la parte de en qué se gastan, ¿no? En la parte de ingresos, eh, claramente las dos posturas son los de a ah, los que quieren bajarlos, ¿eh? yo creo que por eslogan, porque luego cuando llegan al gobierno son los que más lo suben, ¿eh? Eh, y, y, y los que los que pensamos eh, que, que hay que recaudar más. ¿no? Yo creo que, que el proyecto de presupuestos ...en esa dirección avanza, pero tímidamente. ¿Eh? Es decir, que lo mismo que el impuesto sobre transacciones financieras... ...lo mismo que la subida del IRPF, lo mismo... Porque claro, por ejemplo, el impuesto de patrimonio... ...pues en el fondo es un canto al sol... ...que se ha dicho que a las grandes fortunas se les sube algo el impuesto. Si luego la Comunidad de Madrid dice que están exentos... ...pues porque lo aplican las comunidades autónomas. Es decir, si no va acompañado de un mínimo que tenga que haber... ...en las comunidades autónomas... Pues no deja de ser una medida que sí, en algunas regiones se aplicará, pero ahora que esos millonarios se vengan a Madrid, que pongan el domicilio teórico en Madrid y ya está. ¿no? Que es lo que han hecho pues, muchos. ¿eh? Las grandes fortunas eh, están poniendo como que residen en Madrid. Y por la parte de gasto es fundamental, claro, y ahí es donde, donde se nota más la diferencia entre, entre, digamos, gobiernos de un sentido o de otro. ¿no? Eh, a mí, también de lo que he oído, claro, es que los presupuestos son presupuestos administrativos y por lo tanto van por ministerios, ¿no? con lo cual es difícil muchas veces saber realmente si van en la línea correcta, porque en estos momentos yo creo que necesitamos grandes programas de inversión multiministeriales, digamos. Pues, por ejemplo, todo un plan con la España vaciada... Eh, con una recuperación de industrialización, de, de, de, de, de economía de proximidad, eh, mucho apoyo en la economía social, etcétera, Pues eso tiene que ser un plan federal, es decir, hecho en colaboración con comunidades autoras, con ayuntamientos, con, con el tercer sector, tal, eh, donde intervengan todos los ministerios a la vez. Porque ¿de qué sirve hacer una inversión de poner un, eh, pongamos, un instituto? Si está vaciada, el distrito se quedará vacía como los hospitales de Ayuso, ¿no? O sea, que, que, que realmente lo que importa es, las organizaciones, por ejemplo, los programas de desarrollo, lo sabemos mucho, es decir, esos que, que hacen, ¿eh? hemos construido un hospital en no sé dónde, pero ¿tienen ustedes médicos? Ah, no, ah, lo hemos dejado allí, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Tienen que ser actuaciones que se complementen, que se enriquezcan en infraestructuras, en internet, en aplicaciones, en, en servicios para la población, todo eso. Y, y eso es lo que, claro, no se ve, porque el presupuesto viene de lo que gasta cada ministerio. Entonces, no sabemos, eh, me da impresión de que ahí estamos fallando. ¿eh? Hay, eh, yo creo que, que todo nuestro sistema autonómico, que yo creo que es positivo en muchos aspectos, pero le ha fallado a la administración central, de cualquier signo político que la tuviera, ¿eh? el, el apostar por el cambio necesario de mentalidad, decir, bueno, ya nosotros no prestamos los servicios directos de sanidad o educación, lo que tenemos que hacer es canales de coordinación, y eso lo estamos pagando el que no se ha hecho. Entonces, esa falta de coordinación, a lo mejor ahora era la ocasión de decir, yo creo que con la sanidad se ha visto, ¿Eh? Con la educación se ha medio visto y con las inversiones yo creo que debería. De ser. Eh, Rafa, Rafael. Sí, bueno, eh, buenos días. Eh, la verdad es que este tema de los impuestos es apasionante y daría mucho para, para discutir, ¿no? Y, y ya adelanto que, que evidentemente seguro que no hay un sistema bueno porque si no ya lo habrían puesto en el resto de los sitios, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que, mmm, probablemente igual sea muy raro, pero yo no estoy a favor de, de, de todas estas cosas que he oído, de subir los impuestos, eh, de la ira contra las grandes fortunas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Primero diría que, que, aunque no nos guste muy, mucho oírlo, España es un país de chorizos y de envidiosos. Dale, cojámoslo con cariño, pero en general tenemos una tolerancia al fraude impresionante. Creemos que en otros países por ahí lejos es donde de verdad hay corrupción y es verdad, aquí en España lo vemos con mucha normalidad. Solo nos escandalizamos cuando un señor como el Bárcenas el roba millones y yo digo que en general no somos muy diferentes los demás. Solo que Bárcenas pasó mucho dinero y robó mucho y otros pues robamos en pequeña escala, porque seguro que si pregunto aquí y hubiese sinceridad, digo, ¿quién no se ha bajado una película pirata? ¿Quién no ha pirateado algún software de Microsoft o de lo que sea? Eh, ¿Se ha descargado música gratis? Eh, ¿Ha pagado una factura sin IVA del mecánico del automóvil, del fontanero, de no sé qué? No sé si al final alguien quedaría libre que no ha hecho ninguna, pero no nos parece mal, hombre, esto es pequeño, es que ya hay otros que defraudan más, al final todos, eh, la gente, no lo vemos tan mal y dices, oye, está muy mal todo, que hay otro que lo hace peor, eso no es excusa para, para hacerlo mejor, ¿no? entonces tenemos, yo creo que en ese sentido, eh, mucha tolerancia y no veo voluntad en general para que esto cambie, o sea, siempre lo queremos arreglar eh, machacando a los que ganan mucho dinero, parece que con eso nos lo van a arreglar. Pero dices, hombre, ¿por qué nadie hace esfuerzos, ninguna vez de los gobiernos hacen esfuerzos en, en, en toda esta economía sumergida? Dicen, hombre, en España no hay revueltas sociales con el paro que hay porque hay mucha economía sumergida, y entonces no lo arreglamos para que no haya revueltas. Dices, hombre, entonces, el que paga se acaba cansando, se desincentiva a trabajar al final todo el mundo siempre tiene discurso, sean los grandes empresarios o sea el autónomo, todo el mundo dice, cuando no paga el otro no sé qué, no paga eh, tal, pues voy a pagar yo, tal. Y, yo, y al final, ¿quiénes pagan? El que tiene una nómina y que no le queda más remedio porque se lo quitan en la empresa. Entonces, claro, los impuestos cada vez son más altos para los que los pagan. Y, y a mí sí que me parece que desincentiva mucho. Y muchas veces hablas, pues mira, recientemente una persona, un dentista... Y, y claro, llega un momento que dice, es que no me interesa trabajar más y meter más gente porque cuando la mitad de lo que tú trabajas se lo lleva el Estado o se lo lleva otro, pues la verdad es que es normal. Y luego pasa... Que, que aquí, muchas veces, criminalizamos al que gana dinero, que nos que diga, oye, pues mira, alguien que ha sabido hacerlo, que, que apuesta, que crea el eh, trabajo y tal, si, si al final luego parece el demonio. Y luego dices, tú ganas, da lo mismo, no hace falta ser ahí un supermillonario, 50.000 euros al año, si, si la mitad se lo lleva Hacienda, si luego, porque ganas 50.000, por ejemplo, ya tus hijos no tienen una beca, eh, te tienes que pagar el seguro privado, tal, tal, tal, al final llega un momento en que dices, oye, ¿sabes lo que te digo? Y encima, no digas que ganas 50.000 euros, porque todo el mundo te criticará, pues casi mejor, gana 20.000, no pagues todo esto, que al final vas a vivir eh, prácticamente igual. Entonces, no estamos arreglando las cosas. Y luego, pues de venga, pues vamos a por Amancio Ortega. Eh, bueno, pues podemos ir a por Amancio Ortega, pero no nos va a solucionar nada. Y hombre, me da igual, porque no, no quiere irse a otro país. Pero el que no, pues está en su legítimo derecho de decir, oye, pues me voy a Irlanda, que allí me traen mejor trato. Entonces, yo sería más partidario de a toda esta gente decir, pues en vez de subírselos, yo los bajo, y que en vez de irse a otros países, que los que se van a otros países vengan a España, porque a mí lo que me interesa es que la gente pague aquí, no echar a los que a los que están aquí o que dejen de trabajar, y claro, queremos, oigo que queremos eh, ayudar al empresario que crea puestos de trabajo pero claro, luego cuando vienen las cosas mal y hay que despedirlos, pues es el demonio dices, hombre, y, y, y es complicado muchas veces eso cuando se para una empresa seguir pasando, con oh, nóminas no, ya estás con entonces eh, bueno, me parece que quedaría mucho para discutir, pero que eh, siempre subimos, subimos. Que paguen los bancos, que paguen los bancos eh, lo, a los bancos a alguien se lo pagamos. Con lo cual, pues por un lado se lo subes y por otro lado lo va a recuperar y lo voy a pagar yo, y, yo y, y todos nosotros evidentemente, ¿no? Y en las, las herencias y, y todo esto de que pague el patrimonio, pues nos olvidamos de que muchas veces y, y creo que se ve con frecuencia cuando la gente hereda cosas. Que ya han pagado muchos impuestos sus padres sus abuelos por tenerlos y los tiene que vender porque no se pueden mantener. Y entonces es una pena. Y lo mismo muchas veces pasa con, con las empresas. Oye, si tengo que vender eh, parte de la empresa o parte de la finca para pagar los impuestos... Pues, pues será una pena. O tienes una finca y no la puedes mantener porque dices, bueno, es que esto es patrimonio, pero no genera eh, liquidez. ¿Y quién tiene liquidez para esto? Entonces, claro, luego llegan los alemanes o los ingleses y se van comprando con estas cosas y llegan fortunas de otros sitios porque aquí no se pueden mantener. Entonces... Bueno, me parece que, que todo no se soluciona haciendo que paguen eh, más todos estos, ¿no? Por supuesto, eh, hay que gastar mejor para necesitar menos y, y no tener que ingresar tanto. Y de verdad, eh, que todo el mundo eh, pague, no solo eh, los ricos y demás. sí. Y luego otros se escapan, ¿vale? Sí, nos quedamos con esos casos aislados, pero entre medias hay una gran, un gran grupo de gente que ni se pueden escapar ni pagan tampoco y que poco a poco, pues me imagino que se van, van perdiendo la ilusión, ¿no? Rafael, yo creo que eh, aparentemente has dicho lo mismo que he dicho yo, ¿eh? porque no creo que estés diciendo que lo que hay que hacer es que paguemos impuestos las los trabajadores, trabajadoras y las clases medias y las pequeñas empresas y que los ricos no paguen. ¿Eso es lo que defiendes? No. No, o sea, vamos, me refiero... Yo, eh... yo no he hablado, déjame que te he dejado hablar a ti, yo no he hablado para nada de subir impuestos, he hablado de que paguen adecuadamente los que no pagan. Entonces, lo que me parece injusto es que si tú tienes capital financiero no pagues impuestos y si tienes en cambio unos pisos para alquilar, eh, en cambio pagues muchísimo. Por ejemplo, ¿Y eso es justo. No tiene que pagar ninguno. Ah, eso es. Entonces, no queremos sanidad, no queremos educación. Es lo que decimos. Si queremos un nivel de prestaciones, tenemos que pagar. Y lo lógico es que paguen más quienes más tienen que los que menos tienen. Y ese es el debate. Entonces, yo, yo no estoy diciendo que solo paguen los ricos, no, por supuesto que no. ¿eh? Y, y he dicho, y lo he dicho expresamente, hay que premiar, favorecer a aquellos que generan empleo, que tienen iniciativa, que, eso sí, pero es que lo que en este momento el sistema tributario hace, por ejemplo, es que toda la especulación financiera no paga impuestos. ¿Y eso es positivo para la sociedad? Eso hemos conseguido... Que el gran parte del capital ahora de los propietarios de la mayoría de las grandes empresas sean fondos financieros que no tienen ningún interés en inversión real, solo en hacer beneficios rápidos. Esos son los que hacen más, más despidos, los que menos. ¿Por qué dices durante esta época tanta tecnología y tanta tal y no crece la productividad? Porque no se está invirtiendo realmente en la economía real, se está invirtiendo en la economía financiera y especulativa, que es la que no paga a ningún tipo. Impuestos. Eso es lo que queremos. Entonces, lo que defendemos nosotros es no castigar a, lo, a, los, a los que trabajan, crean empleo, etcétera. Lo que queremos es que cada uno pague según su capacidad económica. Punto. Es como decir, no, es que en la comunidad de vecinos tenemos uno que es muy activo y que, y que baja y que um, ha, ha plantado unos rosales en, en, en el jardincillo que tenemos delante y tal. Ese que no paga impuestos. que de comunidad como todos. ¿no? Pues eso es lo que pasa un poco, que, que algunos se escudan en, en pretextos para no pagar, como tienen más recursos. ¿no? Cuando dices, no existe un sistema ideal, obviamente todo sistema está cargado de ideología, toda discusión económica está cargada de ideología y está cargada de distribución de la renta, que es arruinal, lo que discutimos siempre. ¿no? Entonces, como los que tienen más poder, y más capacidad de pago, tienen también mucha más capacidad de influencia, pues influyen y, y, y hacen más difícil determinados cambios. Pero en fin, efectivamente, como tú dices, hay mucho para debatir, pero que ya te digo, que me parece que en el fondo no estábamos tan en desacuerdo como, como parece, porque yo creo que estamos de acuerdo todos en que al buen empresario hay que favorecerlo y premiarlo, pero que todos paguemos en función de nuestra capacidad de pago. Pues Juan, yo quería también hacerte una pregunta, ya, ya que te tengo aquí, y un poco por la parte que nos toca y, y, y en esta sesión que estamos hablando de emprendimiento, de economía social, eh, existiendo la ley de economía social 5 2011, eh, que favorece o tiene un, como un reconocimiento estatal de este tipo de, de economía, siempre me ha sorprendido que haya tan poca fiscalidad social, o sea, es decir, las empresas de inserción, que eh, uno de sus objetivos es emplear a eh, personas eh, que tienen dificultades de acceso al empleo, no tienen un trato preferencial frente a otras figuras jurídicas. Por ejemplo, este es un caso. ¿no? Y entonces, existiendo esta ley que reconoce determinadas formas jurídicas, eh, ¿ves posible o articular o, o existe como algún tipo de propuesta articulada de favorecer eh, este tipo de economía fiscal, fiscalmente? Eh, eh, probablemente lo sabes tú mejor que yo, porque estás en, en todas las redes eh, que trabajan en este campo y que están haciendo propuestas en este sentido. ¿no? Eh, yo, de todas formas, lo he dicho antes, en general no soy muy partidario de tratos diferenciales. Es decir, diferenciemos por capacidad de pago, porque, bueno, entonces, eh, primero, el peligro de que aparezcan se utilice ese instrumento para que aparezca como empresa social una que solo busca el lucro, es evidente, ¿no? Es decir, entonces que tienes que, de nuevo, convertir a la economía social en sospechosa de que puede haber fraude y nos martirizarían con inspecciones con tal, porque hay alguna que es fraudulenta y que se esconde en esto. ¿eh? Entonces... Eh, ¿Tiene más sentido el, el que vía gasto, pues bueno, se pueda ver si se subvenciona algún tipo de actividad, de, de, de, de fin social, en vía impuestos cuantas menos diferencias mejor? ¿no? Yo, en general, y lo digo casi eh, en todos los campos, eh, lo digo también, pues qué sé yo, con determinados tratamientos de los mayores, afecta ¿eh? porque yo, que tengo una situación económica muy desahogada, pues prácticamente no pago ni transporte público ni tantas cosas. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque sea discapacitado el multimillonario tal tiene un tratamiento mejor que otro que tiene menos discapacidad, pero que tiene mucha menos renta. Yo creo que, que al final miremos capacidad y luego en las políticas de gasto, pues ahí los servicios sociales, los servicios asistenciales son los que tienen que mirar si hay que primar determinadas cosas. Yo repito que después de, de muchos años de, de debates sobre sistemas fiscales mejores, al final creo que lo más sencillo, con los menos, las menos diferencias posibles entre sectores y tal, y que al final, pues eso, es que una empresa normalmente social pues no tiene grandes beneficios. O, si se pagan funciones de beneficios, pues no, no pagará la plantear de impuestos. Y si tiene muchos beneficios, pues a lo mejor sí tiene que pagar impuestos. Claro. Porque otra pregunta, y ya paro porque me estoy comiendo mi propio tiempo. Eso es, eso <ríe> Luego de no. mi intervención, pero... Me voy a chivar a Elena. Sí. Has hablado de fiscalidad verde, ¿no? Y, y un poco has puesto el ejemplo del, de la, la tasa, ¿no? Sobre, la, sobre las bolsas de plástico, sobre los plásticos y demás. Eh, pero también, como que en algunos foros, en algunos espacios, eh, he oído hablar también de esta fiscalidad verde que también sería un poco eh, para también igual para hacer un trato diferencial a empresas que, que generen productos o que tengan una determinada de manera de actuar ambientalmente. Y esto yo entiendo que se puede hacer vía impuesto de sociedades o vía impuesto directo, ¿no? o sea, impuesto de, en cuanto al IVA, no al impuesto de valor añadido. Entonces, a lo mejor eh, una posibilidad de incluir esta fiscalidad social o esta fiscalidad verde no tiene por qué ser vía impuesto de sociedades, o sea, vía rentas o beneficios, sino que podría ser vía eh, eh, impuesto de valor añadido, ¿no? como reducir el tipo, el tipo de IVA a determinados productos o determinados servicios que sean social o ambientalmente positivos. ¿Esto se habla, se, se dice en otros foros? Yo, yo lo he escuchado, no sabía muy bien. Sí, bueno, en el IVA hay que tener mucho cuidado, ¿eh? pero que... Porque lo mismo, desgraciadamente la historia muestra que la mayoría de los tratos diferenciales depende de, de, depende de lobbies poderosos, mucho más que de necesidades sociales. ¿no? Entonces, eso me hace ponerme un poquito a la defensiva. ¿no? Y porque además cualquier cambio tiene una repercusión recaudatoria muy importante. ¿eh? Que decíamos antes, subir un 2% de las rentas más altas de IRPF va a tener un peso escaso Bajar al tipo menor, del IVA, un determinado producto tiene una repercusión muy importante, ¿no? Porque eh, son muchos, muchos millones de consumidores. Eh, eh, yo creo que ahí eh, el tema está eh, sin perjuicio de que, por supuesto, haya determinadas. Eh, pues eh, eso, el bono social, por ejemplo, en, en consumo de energía, ¿no? el, oye, De alguna forma, derecho a la calidad de vida que consagra nuestra Constitución una renta básica, pues debe garantizar unos servicios básicos de la vida cotidiana. ¿no? Entonces, alguna medida de ese estilo me parece correcta. En impuestos ya digo, yo soy cada vez más resistente a beneficios o privilegios. Entonces, es más, pues oye, en el sector energético y si, pues, las energías sostenibles, pues lo que hablaba antes de los presupuestos, ¿no? que me parece que era Olga, eh, pues eh, hagamos unos consorcios público-privados para invertir durante un tiempo en aquello que socialmente necesitamos que se invierta. Entonces, pues, pues, eh, tú con ese dinero público, con dinero semilla, estás favoreciendo esa inversión, estás favoreciendo más a ese sector y, y a la larga, pues conseguir que, que sea rentable. Pero bueno, todos, todos tienen muchos matices. Y, y seguro que hay muchos recovecos y muchas posibilidades que yo no domino tampoco. Bueno, Juan, la verdad que hablabas de privilegios, pues ha sido un privilegio tenerte tenerte aquí. O sea, da, da gusto compartir estos ratos sí. contigo. Has hablado de renta básica y me ha venido a la cabeza que el día 12 de, de noviembre estarás también hablando de renta básica en en este ciclo de cine que ha mencionado Juan, que organizamos desde hace 21 años en Economistas sin Fronteras, y tradicionalmente lo organizábamos en los, eh, junto con los cines Golem, un ciclo de cine, pues en un cine presencial, eh, como tiene toda la lógica, pero este año pues, no ha podido ser así y nos decantamos por, por seguir organizándolo, pero, pero de manera virtual, junto con la plataforma Filming, no sé si la conocéis, y, y bueno empezamos este, este jueves con el primer debate y os he puesto este primer debate de uberización de la economía y de crisis de, de los cuidados de economía feminista nos vamos a centrar en esos, en esos temas eh, vimos una película de Ken Loach y bueno que os recomiendo ver que se llama Sorry We Miss You muy interesante y bueno os invito a ver un poco las próximas películas que, que vamos a, a ver y, claro. y los siguientes debates y, y bueno, muy relacionado con lo que estábamos hablando hoy, pues el tema de la renta básica, que como os decía, lo hablaremos junto con Juan y, y otras compañeras y compañeros el, el día 12 de noviembre a las 7 y media de la tarde. Sí. Disculpa, sí. ¿las películas hay que verlas a través de la plataforma Filming Sí, eh, hemos llegado a un acuerdo con Filming y tenemos un, un número de, de, de cupones que, que si os inscribís, pues podemos facilitaros. No obstante, el número es limitado ¿no? y estamos recibiendo bastante una gran cantidad de, de, de inscripciones. Entonces, bueno, siempre está la posibilidad de verla a través de Filming, lo que nosotros facilitamos eh, a las personas que primero se inscriban, ¿no? la, la posibilidad de verlo de forma gratuita. Entonces, estamos funcionando, para que os hagáis una idea, como un club de lectura. Vemos la película durante la semana y luego nos juntamos a hablar. Así que... Muy buena idea, Elena, de cómo lo habéis solucionado. Y he visto en el chat que alguien decía si podía tener la presentación, yo se la mandaré a Elena y se la pedís a ella. ¿Os parece? Perfecto, perfecto, sí. Juan. Pues eh, aquí, sí, aquí ¿Eh? nos quedamos ya contigo. Pues sí. muchas gracias, Juan. Un gracias placer. a vosotras. ¿eh? Nos vemos pronto. ¿Eh? Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Juan. Eh... En la línea justo esto que, que comentaba Juan, ahora al final de la sesión os pondré un enlace con una carpeta Drive en la que subiré mi presentación y la presentación de Juan. Y de ahí os las descargáis, ¿vale? Es un poco como veníamos funcionando en otras, en otras actividades de este tipo, en las comunidades de emprendizaje. Bueno, eh, como vamos un poco justas de tiempo, me da rabia, pero no nos va a dar tiempo a presentarnos. Entiendo que algunas os conocéis de otras sesiones, pero otras no y me da mucha pena que pase esto. Eh, pero bueno, eh, así os anuncio que el, el, dentro de dos miércoles, el miércoles 11 de noviembre, tendremos otra sesión eh, sobre herramientas de trabajo virtual de software libre que vamos a hacer junto con una entidad de economía social que se llama eh, Rebel Streaming. Y, y bueno, pues ahí hablaremos de, de la importancia del software libre y, y sobre todo también bueno, de su experiencia como proyecto y, de, y, de, y también de... De, de qué herramientas nos recomienda a él para trabajar en este momento que estamos viendo y que lo online y lo virtual pues gana mucho gana mucho peso. Así que si, si os parece os invito a inscribiros a esa sesión, todavía no la he publicado así que eh, la publicaré esta tarde o mañana y os inscribir y ahí quizás podemos dedicarle un ratito también a, a presentarnos porque como el propio nombre dice pues las comunidades de emprendizaje pues hablamos de comunidades de aprendizaje cooperativo en el que nos por lo menos nos conozcamos y aprendamos unas de otras, ¿no? Pero esta sesión estaba así un poco como dirigida, ¿no? Además. Así que nada, me centro un poco en lo que, en lo que venía a contaros yo hoy, que es eh, digamos que es eh, como la contrapartida o la parte más práctica del, del tema de los impuestos que, que a vosotros os va os va a interesar, os incumben vuestros proyectos, ¿no? De alguna manera ya hemos hablado de esa parte más, más teórica y lo que yo os quiero contar es, vale, ahora en concreto, vale, genial, todas pensamos más o menos que, que vivimos en un estado y que, con un componente estado de bienestar y que tenemos una serie de derechos, pero, bueno, a la hora de generar un tipo de rentas, pues tenemos una serie de obligaciones, vale, pues ¿cuáles son? ¿no? Y aquí ya sí que entraría no solo la parte de quiero hacerlo bien por, porque soy un buena eh, ciudadana y ciudadana, sino también eh, quiero hacerlo bien porque, porque, bueno, este también es un tema que nos aterroriza, ¿no? Que vaya mal, por las consecuencias que puede tener. Entonces, voy a compartiros la presentación. Vale. Venga, genial. Bueno, eh, vale, en todo esto de eh, la, las obligaciones fiscales, dentro de bueno, ahora vamos a ponernos en la situación ya no solo de mm, personas y ciudadanas y ciudadanos, sino, vale, estamos creando un proyecto empresarial, ¿vale? Entonces, estamos creando un proyecto empresarial, entonces, un poco lo que os voy a contar es, eh, dependiendo de la forma jurídica que utilicemos, cuáles son los impuestos que voy a tener que tener en cuenta a la hora de generar este proyecto empresarial. ¿no? Entonces, si bien es cierto, en, eh, a lo largo de bueno, en todo el proceso de creación y sobre todo, en todo a lo largo de toda vuestra andadura en el proyecto empresarial, eh, siempre os voy a recomendar tener una, una gestoría de referencia. Esta gestoría de referencia eh, es un poco la que os va a ayudar a eh, realizar correctamente to todo esto de manera más profunda y particularizada y pormenorizada de lo que os voy a contar hoy. Eh, siempre me preguntáis, eh, ¿esto lo puedo hacer yo misma sin ayuda de una gestoría? Pues depende, en principio depende de tu actividad, diría. Depende del tipo de actividad y del volumen de la actividad. Aún así, yo creo que, eh, bueno, vosotras lo sabéis las que lo sabéis, los que estáis, eh, gestionando vuestros propios proyectos, pues bueno, sabéis lo que implica tener un proyecto. Vender, eh, conseguir clientes, eh, redes sociales, generar el producto o el servicio. Bueno, pues quizás eh, esta puede ser una de las actividades que, que subcontratemos. Pero ojo, ¿qué estamos subcontratando cuando contratamos con una gestoría? Lo que estamos sub subcontratando es eh, generalmente como una asesoría en torno a la presentación de las declaraciones de impuestos. Generalmente no, no suelen asesorarnos sobre, por ejemplo, la viabilidad de nuestro proyecto, la gestión interna de nuestro proyecto. Eso es algo que, que tenéis que desarrollar vosotras mismas desde vuestros propios y vosotros mismos desde vuestros proyectos. Eh, en la práctica, esto que se traduce, pues eh, cada X tiempo mandaréis una serie de facturas a vuestra gestoría y estáis la gestoría lo eh, introducirá en un eh, programa contable y os elaborará las declaraciones de impuestos, que todo esto no está muy bien, es bastante trabajo que, que os vais a ahorrar. pero estáis subcontratando lo que es la ejecución de una actividad, la responsabilidad frente a la agencia tributaria, frente, frente al, a, al Estado, de realizar bien estos, estas declaraciones de impuestos, es vuestra. Entonces, de alguna forma... O sea, no podéis luego, si alguna vez va mal, no, no podéis como de alguna manera eh, ir, hacia, ir contra vuestra gestoría por haber eh, presentado mal los impuestos. Entonces, mi recomendación es que, aunque no nos guste nada esta parte, algo tenemos que supervisar todo este proceso. ¿vale? Y, sobre todo, tenemos que conocer los aspectos más, eh, más, eh, más básicos ¿no? para, de, para hacerlo correctamente, ¿no? porque, como digo, la responsabilidad siempre va a ser vuestra. Entonces, ¿de cara a hablar de impuestos de forma más concreta y conocer cuáles son los que, a los que yo voy a tener que hacer frente? Bueno, pues lo primero y más importante es elegir y saber cuál es nuestra forma jurídica, ¿no? porque de eso va a depender muchas veces eh, la declaración eh, o los impuestos a los que voy a tener que hacer frente. Entonces, como sabéis, muchas de vosotras, una de... Una de las principales diferenciaciones que tenemos que hacer es la diferenciación entre ser persona física bajo, la forma, bajo la, el procedimiento, más bien, una forma jurídica de autónoma o conformar una persona jurídica aparte de las personas que componen esa iniciativa. ¿Vale? Entonces, eh, eh, aquí tenemos la, como la, una de las principales o primeras decisiones que que vamos a, a, a tomar cuando, cuando emprendemos o generamos un proyecto empresarial? ¿Cuál es la forma jurídica que voy, a, que voy a elegir? Entonces, cuando somos persona física y hemos hecho el trámite para constituirnos como autónomo, vale, esto sería como ser empresario individual o empresario individual, eh, no hemos generado una forma jurídica aparte, ¿vale? Eso, esto es un poco la... Un poco algo que tenemos que conocer. Y cuando eh, elegimos una forma jurídica, que puede ser, os voy a decir algunas, sociedades que os van a sonar todas: sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, eh, sociedad limitada laboral, eh, cooperativa de trabajo. Bueno, estas son formas jurídicas que son diferentes a las personas que componemos eh, esa iniciativa. Y estas formas jurídicas ya son entes jurídicos que actúan en el mercado comprando y vendiendo cosas. ¿Vale? Bien, dentro de estas personas jurídicas, muchas de vosotras, si sois administrador o administradora de esta persona jurídica, tendréis que ser, además, figura, tendréis que hacer los trámites para ser autónomas dentro de esta forma jurídica, ¿vale?, como administradoras. Este no es el tema del que íbamos a hablar, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Entonces, aquí hablamos, os pongo en la presentación mucha más información de la que no vamos a hablar, pero para que la tengáis. Entonces, aquí hablamos de Diferentes de algunas de las eh, formas jurídicas eh, y algunas de las, eh, diríamos, como características de las mismas. Aquí tenéis un poco una tabla muy parecida. ¿En función de qué elijo una forma jurídica u otra? Vale, pues ¿cuántos socios somos? Eh, ¿Qué grado de implicación van a tener los socios? Si solo son socios que van a poner dinero, también van a ser personas trabajadoras. ¿En qué tipo de actividad voy a desarrollar? Eh, mi actividad, hay eh, digamos que hay actividades económicas en las que obligatoriamente tenemos que tener una forma jurídica determinada. Os voy a poner un ejemplo, el ámbito de los seguros. Si queremos ser una correduría de seguros, tendremos que ser una sociedad anónima, por ejemplo. Aspectos económicos. Bueno, si bien es cierto, no nos hemos parado antes en la presentación. Vemos que eh, a la hora de, por ejemplo, crear una forma jurídica pues eh, tenemos que eh, eh, realizar un desembolso inicial obligatorio, mínimo, dependiendo de la forma jurídica que, que, que desarrollemos, que puede ser en torno a 3.000 en una sociedad limitada o en torno a, a 1.000 euros en una sociedad cooperativa de trabajo asociado, ¿no? por ejemplo. Eh, si, somos, si no tenemos esta cantidad de capital mínimo, eh, para, para iniciar la actividad pues un aspecto económico podría ser constituirnos como una forma jurídica de, de, o sea, como, como autónomos ahora bien, siempre os diría que siempre a la hora de emprender tenemos que contar con un pequeño, una pequeña cantidad de dinero en efectivo para, para poder desarrollar la, la actividad también hablaríamos de la responsabilidad cuando creamos una forma jurídica aparte de nosotras, la responsabilidad es de esa forma jurídica y se limita al capital aportado si nosotros somos autónomos en el caso de que nos fuera mal y generásemos un montón de deudas y tuviéramos un montón de, de, de, de acreedores, eh, en el futuro podrían estos acreedores ir contra nuestro patrimonio personal, ¿no? O sea, como que bueno, que hay que tener en cuenta esta, estos límites de responsabilidad, aunque también os digo, si llevamos una buena, correcta gestión de la economía de nuestra empresa, eh, esta situación no llega a ser tan sobrevenida y la vemos venir muchísimo antes de llegar a esta situación. Eh, tenemos que conocer cómo tributa cada forma jurídica, eso lo vamos a hablar ahora. Tenemos que conocer también la, comple la complejidad de, la, de los trámites de constitución y de gestión de cada una de estas formas jurídicas. Y nunca os recomendaría elegir una forma jurídica por eh, dependiendo del acceso a las ayudas públicas que tiene, eh, en absoluto. Lo que sí que os recomendaría es eh, conocer que hay determinadas formas jurídicas que tienen unas ayudas. Esto lo podréis ver en, sobre todo en, las, en la página de de la Comunidad de Madrid, existe una serie de ayudas a la, en torno a la creación de empresa y, y bueno, nos no digo que elijáis la forma jurídica en torno a esa forma jurídica, pero de alguna forma si vais a... Eh, si os da igual una forma jurídica que otra, pues bueno, esto puede ser un aliciente ¿no? hacia, hacia la creación. Pero bueno, como os decía, eh, todo esto os lo cuento porque va a condicionar mucho eh, a la hora de cuáles van a ser nuestras obligaciones tributarias y qué impuestos voy a pagar el hecho de ser una forma jurídica o ser eh, persona física autónoma, ¿no? empresario individual. Venga, pues vamos a ello. Eh, de todos los impuestos que os comentaba Juan al principio de la sesión, eh, de todas las tipologías que había, que algunos eran de recaudación estatal, otros a través de las comunidades autónomas y otros municipales, yo creo que a la hora de emprender los que digamos más tenemos que conocer en profundidad serían estos tres. El impuesto del valor añadido, eh, el impuesto de la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades. Y, y bueno, van a ser los que principalmente van a afectar a nuestra o van a condicionar nuestra actividad económica. ¿Impuesto de valor añadido? Vale, como decía Juan, es uno de los principales impuestos indirectos. ¿Qué quiere decir indirecto? Que, que no atiende a la situación personal de cada una de las, eh, de las personas o de las eh, formas jurídicas. Es un impuesto que graba a todas las personas por igual. ¿Y a quién graba? Al, a las personas consumidoras, al consumo, la transacción comercial. Este impuesto, nosotras, o nosotros como empresarios, como emprendedores, no somos sujetos de este impuesto. Luego lo veremos. Lo que vamos a ver, vamos a hacer como intermediarios con la agencia tributaria. ¿Vale? Eh, ¿Qué otros impuestos eh, vamos a tener que tener en cuenta? El impuesto a la renta de las personas físicas y el impuesto a sociedades. Eh, el impuesto a la renta de las personas físicas, bueno, ambos son impuestos directos, sí que atienden a la situación personal de cada una de las, de las personas o de las empresas y que van a agravar los beneficios, las rentas. Por otro lado, eh, si somos la forma jurídica de autónomo... Vamos a tener que tener en cuenta el impuesto de la renta a las personas físicas y el impuesto del valor añadido. Y si somos empresa o forma jurídica, atenderemos al impuesto de sociedades. Vamos a meternos un poco en cada uno de ellos. vale Como os decía, eh, el, el IVA vale va a ser eh, un impuesto que recae o que graba las transacciones comerciales y que de las que nosotros como empresa... O como autónomos no vamos a, a tener que, que... no somos sujetos, ¿no?, de sujetos pasivos de este, de este impuesto. Pero, ¿cómo funciona el impuesto? Bueno, aquí tenemos una, una imagen. Si tuviera una pizarra os lo contaría como lo suelo hacer, pero esta imagen no sé si ayuda o no. Por un lado, nosotros vendemos ¿no? productos ofrecemos servicios y cobramos un impuesto de valor añadido. Ese, esa, ese porcentaje de impuesto de valor añadido es un, es un dinero que realmente no nos corresponde. De alguna manera, ese dinero luego lo tendríamos que ingresar en agencia tributaria. Entonces, esto que nos convierte, como os decía, en intermediarios, casi en, recauda, en parte recaudatoria del Estado. ¿no? Nosotros, como empresa o como autónomos, lo que vamos a hacer es recaudar, hacer esa recaudación y luego ingresarla en el Estado pero en la agencia tributaria. Pero, ¿qué pasa? Que, por otro lado, nosotros como empresa también estamos pagando un IVA que no nos corresponde, porque, como os digo, eh, el, digamos que el IVA grava el consumo final, no el consumo intermedio. ¿no? Entonces, nosotros también lo que estamos haciendo es pagar una serie de IVA a nuestros proveedores, ¿vale? Pues a través de la factura de la luz, el teléfono, o los diferentes proveedores de materias primas que tenemos, Soportamos un IVA que no nos corresponde, ¿no? No deberíamos estar soportándolo. Entonces, ¿qué ingresamos en, en la agencia tributaria? La diferencia entre el IVA que repercutimos y el IVA que soportamos. ¿Sí? Estoy viendo que estáis escribiendo en el chat, os cuento, en Zoom, ¿sabes qué me pasa? Que no veo el chat. Entonces, eh, si queréis hacer una pregunta, lo que podemos hacer es que, que directamente si... si eh, no podéis esperar al final porque es como que no, no entiendo la, la dinámica, eh, pues paradme y preguntadla, ¿vale? Si no, continúo. Venga. Era, era porque había un sonido de, de fondo, un ruido, y creo que habían escrito para indicar si se podían silenciar o si los podías silenciar a todos, tú. Venga, pues espera, silencio, silencio, perdonad. ¿Cómo era esto? Silenciar a todos. ¿Estáis... Aquí, silenciarte, silenciado, ¿ti Olga, perdona, gracias, y, y ya está. Bueno, eso, el tema de los micros, ya sabéis. Bueno. Vale. Entonces, ¿cómo funciona el IVA? Bueno, pues ya nos queda... A ver. Ay, qué rollo. Eh... El tipo, eh, bueno, ya sabéis que el IVA, dependiendo del tipo de, de bien que se esté comprando o vendiendo, el tipo de activo, eh, va a tener un tipo u otro. Pero como os decía, este es un impuesto directo. Todas las personas, da igual la renta que tengan, da igual la capacidad adquisitiva que tengan, pagan igual este impuesto unas que otras. ¿vale? El tipo general al que eh, se graba la mayor parte de los bienes vale sería el 21%. Luego hay un tipo reducido del 10% y uno súper reducido. ¿En torno a qué están estos tipos reducidos o súper reducidos? Me gustaría decir que es en función de la necesidad del producto o del servicio. Pero bueno, también aquí muchas veces eh, hay también, como decía Juan, un, un trabajo de lobbies así de, de, de poder. Pero bueno, en principio eh, el, el IVA del, del 10% se aplica a eh, alimentación, ¿vale? agua Productos sanitarios y tema de, bueno, lentillas y gafas, que para mí serían como productos sanitarios, los consideraría ahí. Y el IVA súper reducido, ya estaríamos hablando de los alimentos básicos, que serían estos que os ponemos aquí. Eh, lo que es medios de comunicación físicos, como veis esto pues, ha cambiado bastante, ¿no? Cuando hablamos de reflexionar en torno al sistema impositivo y las novedades o las innovaciones del siglo XXI, pues esto para mí sería un, un caso, ¿no? Libros, revistas, periódicos. Material escolar, medicamentos para el consumo humano, prótesis, sillas de ruedas y viviendas de protección oficial. ¿vale? Toda esta información la podéis encontrar en el enlace que tenéis ahí más abajo de la, de la agencia tributaria. En estos temas siempre os voy a recomendar eh, acudir a, a, a páginas oficiales, ¿vale? a la agencia tributaria. Ahí se publica todo eh, de manera actualizada. Si queréis acceder a algún tipo de información complementaria, también os recomendaría dos páginas web, que os pongo al final de la, eh, de la presentación. La correspondiente al Ayuntamiento de Madrid y a la comunidad autónoma, a, a temas de emprendimiento, lo que es Madrid emprende y empréndelo. Y si alguna vez queréis resolver alguna duda puntual y, y la gestoría no se está contestando o, o la persona de referencia en estos temas, como mucho... Os voy, a, os voy a dejar ver una página web de, de información divulgativa de estos temas que es Info Que es La información está muy actualizada y es, eh, y es muy veraz, ¿no? por así decir. Así que ahí, estaría, ahí sí que podéis mirar información y suele ser bastante fiel. Eh, bueno, pues aquí un poco tenéis como un ejemplo de cómo eh, se gestiona el valor, el impuesto del valor añadido, ¿vale? Eh, calendario. Bueno, una vez que emprendemos y una vez que nos hacemos autónomos o tenemos una forma jurídica determinada, eh, vemos que nuestras obligaciones fiscales cambian, cambia el calendario, por así decir. Es decir, en vez de eh, cuando somos trabajadores por cuenta propia, eh, perdón, por cuenta ajena, eh, nuestra declaración del IRPF es una vez al año. ¿no? Bueno, pues cuando, cuando generamos un proyecto empresarial, el control de la administración pública es mayor. Entonces, cada trimestre vamos a darle una serie de información de cómo está yendo como la, la actividad. Y esto además es un, son periodos cerrados, o sea que es importante que en esos trimestres eh, conozcamos esta, esta información y tenga, tengamos las cuentas eh, de alguna manera claras, ¿no? porque la, la gestoría en este caso va a tener que presentar esas cuentas. ¿Cuándo se son estas fechas? Pues sería del 1 al 20 de abril, el primer trimestre, del 1 al 20 de julio, del 1 al 20 de, de octubre... Y la final sería del 1 al 30 de enero. Entonces, eh, nuestras declaraciones de IVA pues van a ser eh, en estos trimestres y luego, al final eh, del año, del 1 al 30 de enero, haremos esa declaración final. ¿no? Esa declaración final, eh, en realidad, muchas veces hemos ido declarando una serie de, de, de cantidades y, al final, en, ese, en esa declaración final es cuando generaríamos ese, ese ingreso. Eh, distintos, eh, vale, esto es importante conocerlo. Cuando os deis de alta como autónomos en una actividad económica, sabéis que os deis de alta en el impuesto de actividades económicas, en el IAE, y elegís un epígrafe determinado que encuadra lo que es eh, la actividad que vais a elegir. Estos epígrafes son cerrados y cuando, y cuando vais a constituiros, pues lo que tenéis que hacer es mirar cuál es el epígrafe que más se, se acerca a vuestra propia actividad. Entonces, eh, dependiendo del de epígrafe que utilicéis, ¿vale? vais a tener unas obligaciones tributarias determinadas, que en algunos casos podéis renunciar a ellas y en otros no. Y eso también hay que conocer. Eh, bueno. Cuando os dais de alta en el epígrafe del impuesto o sea, perdón, en, el, en el impuesto a actividades económicas, en ese modelo de 0.37 o 0.36, que ya algunos conoceréis, tenéis que elegir el régimen ¿vale? en el que vais a eh, tributar impuesto de valor añadido. Y aquí tendríamos, digamos, eh, tres posibilidades fundamentales en el impuesto de valor añadido. Uno sería el régimen simplificado o por módulos, otro sería el régimen especial de recargo de equivalencia y hay un régimen especial para actividades de agricultura, ganadería y pesca. ¿vale? Eh, venga, a ver. Os voy a hablar del recargo de equivalencia porque sí que creo que, bueno, que mu muchas actividades se pueden marcar dentro de, de esta categoría. Eh, bueno El de los módulos, eh, lo que significa es que, digamos, dependiendo de... El tipo de actividad que realicéis, y dependiendo de una serie de variables de vuestra, de vuestra iniciativa, el tipo de potencia, del número de ventas, del tamaño del local en el que estéis trabajando, eh, lo que hace este régimen simplificado por módulos es, digamos, eh, decir una cantidad fija que tenéis que pagar de ese impuesto. Entonces, no tendríais que hacer como esta parte de. Eh, en las declaraciones trimestrales, haríais ese, ese pago trimestral de esa cantidad. Y luego, en la declaración final, haríais esa diferencia entre el soportado y el repercutido y abonaríais solo la diferencia de esa, de esa estimación simplificada por módulos. ¿Qué hace esta, esta, este régimen simplificado? Pues, como la propia palabra dice, simplificar las gestiones a, a nivel trimestral. El recargo de equivalencia eh, es obligatorio que los comerciantes minoristas, vale que sean eh, personas físicas, y que, y que comercialicen al por menor están obliga, obligatoriamente en este régimen, no pueden renunciar a él. Eh, excepto los que venden joyas, prendas de piel, vehículos de motor, embarcaciones, bueno, todas estas actividades que os ponemos aquí. En principio, el recargo de equivalencia es, bueno, diríamos, una es más ventajoso para el empresario que, que se acoge a él de esta forma. Y, como digo, también simplifica bastante la gestión, ¿vale? ¿Qué, ¿Cómo funciona este recargo de equivalencia? Bueno, eh, el comerciante no va a hacer declaraciones trimestrales de, de IVA ni declaraciones finales. Lo que va a hacer es soportar eh, el, un porcentaje del impuesto de valor añadido con sus proveedores más un porcentaje mayor, pero todo el IVA que repercute, todo el IVA que los consumidores le, eh, abonan con, su, con la compra de sus productos. Es eh, un ingreso, no lo devuelve Hacienda. ¿Se entiende esto? Bueno, si estáis en esta situación, pues que sepáis que estaríais en este recargo, en este formato de recargo de equivalencia. Bueno, con esto habíamos visto un poco, eh, a nivel ultra resumido, las diferentes posibilidades o cómo funciona a, a nivel general el impuesto de valor añadido. Ahora vamos a ir al impuesto de la renta de las personas físicas y luego iremos al impuesto de sociedades. Como comentaba Juan, el impuesto de la renta de las personas físicas, el IRPF, eh, lo que graba son eh, las, las rentas, como su propio nombre dice, y es un impuesto directo, atiende a la situación eh, personal de cada, de cada sujeto del, del impuesto. Eh, es personal porque, digamos, lo que decía, cómo va, va esa situación personal. Es eh, subjetivo, periódico, todos los años lo hacemos esa declaración anual. En el caso de ser trabajadores por cuenta ajena y en el caso de ser autónomas, pues vamos a tener otra vez eh, estas declaraciones trimestrales, por lo que hablábamos antes. Y además es analítico, analiza eh, bastante cuál es eh, como la situación y las, hace mucha diferencia entre las diferentes categorías de rentas que, que teníamos. Y como decimos, tiene un carácter progresivo, es decir, a mayor renta, mayor tipo de gravamen. Eh, Aquí también tenemos eh, diferentes tipos de eh, eh, digamos, como de estimaciones, ¿no? de regímenes a los que podemos acudir. La estimación directa normal, que sería la que estaríamos la mayor parte de todas nosotras. La estimación objetiva por módulos, que también estaría eh, un poco la, las mismas que, que hablábamos para el impuesto a valor añadido. Y también tendríamos la estimación directa eh, simplificada, que es, perdón, la estimación directa normal. No es la que teníamos que estar nosotros, sino que la mayor parte de las que estemos aquí seríamos los de la estimación directa simplificada, que sería para ingresos menores de 600.000 euros al año, ¿vale? Para la, los eh, proyectos que estén en esta tipología. Entonces, eh, ¿vale? ¿En torno a qué pagamos como, como autónomos en, en los rendimientos? De, en las rentas, ¿no? Sería la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Pero como bien sabéis, los autónomos no tienen obligación de tener eh, depositadas las cuentas en ningún registro. Entonces, de alguna forma, ¿cómo se justifican cuáles son nuestros ingresos y nuestros gastos? Pues a través de nuestras facturas. Entonces, aquí hay que hacer un recordatorio de la importancia de eh, tener las facturas eh, ordenadas y del de correcto formato que debe tener una factura. ¿no? Eh... Ingresos no presenta mayor problema, ¿no? los ingresos eh, resultantes de nuestra actividad empresarial, pero aquí sí que tenemos eh, la, el debate eterno de cuáles son los gastos que pueden ser deducibles en nuestra actividad. ¿no? Aquí os sonará como siempre eh, las personas, ¿no? amigos, amigas, autónomas a lo largo de toda nuestra vida ¿no? cuando vamos a un restaurante a comer y, y piden ¿no? esa, esa factura para, para poder deducir ¿no? de alguna forma ese ¿no? Ese, ese gasto. ¿no? Eh, bueno, pues eh, en esto la, la normativa se ha ido haciendo cada vez más rigurosa y solo son deducibles los gastos directos ¿no? eh, que, que tengan que ver con nuestra actividad empresarial. Y de estos gastos, ¿de qué estaríamos hablando? Pues estaríamos hablando, por ejemplo, de eh, por ejemplo, las cuotas a la seguridad social, ¿no? materias primas, gastos de personal contratado, eh, seguros, eh, Servicios de notario, de gestoría, cuotas en asociaciones eh, a las que pertenezcamos por nuestra actividad empresarial. Claro, esto habría que justificar que tiene una relación con nuestra actividad empresarial. Eh, lo que es el, el, el, los royalties en las franquicias, ¿no? Eh, aspectos de publicidad, ordenadores, material de oficina, vestuario, ¿no? Pues solo, solo si, si está relacionado con la actividad, o sea, perdón, no si está relacionado con la actividad, solo si vamos uniformados, ¿no? Eh, vehículo. Ningún gasto de vehículo, a no ser que seamos transportistas, taxistas, vamos a poder deducirlo entre nuestros gastos deducibles. ¿Vale? Eh, ¿Que tenemos que hacer un viaje? No podríamos eh, reducirnos este gasto. O sea, podemos hacerlo, pero si viniera una inspección, eh, eh, bueno pues este gasto no sería admitido y tendríamos que realmente pagar esta cantidad más los intereses hasta cuando nos han hecho la inspección. vale eh, dietas tienen que estar muy bien justificadas y dietas sí eh, eh, si estamos pernoctando en un lugar diferente al de nuestra residencia habitual eh, tanto de alimentación manutención como de pernocta pero tiene límites, creo que estaba en torno a los 50 euros eh, dentro de, de España si hay pernocta y si no hay pernocta en torno a los eh, 26 euros bueno bueno eh, yo creo que esto es, esto es importante un poco, como, como os digo, que, que lo conozcáis, que, que sepáis cuáles van a ser y que decidáis cuáles van a ser los gastos deducibles en vuestro proyecto y, como os digo, que guardéis de forma ordenada las facturas y que estas facturas pues, sean correctas. ¿Cómo es una factura correcta? Bueno, pues eh, tiene que venir los datos de, del, del comprador y del vendedor eh, con sus códigos de identificación fiscal o el número de identificación fiscal, tiene que, venir tiene que estar eh, numéricamente ordenada, tiene que tener eh, ese número de factura, eh, tiene que venir desglosado lo que es eh, la, la base imponible del, del impuesto de valor a, a, añadido y tener diferenciado el total. Además, tiene que venir, eh, tiene que estar firmada y, y sellada, ¿vale? Para que, sea, para que sea correcta y admitida. Así que, sí que os diría que, que, que, que empecéis a tomar como más, más conciencia en torno a las facturas, tanto cómo como las emitís a cómo a como las recibís. Otra situación que, que, bueno, que a lo mejor también os sonará y que conocéis es eh, lo que es eh, el, los autónomos económicamente dependientes, eh, las figuras de lo que se llama comúnmente como TRADE. Eh, muchos somos, o hay muchas personas que son autónomos dependientes, pero no, pero no están reconocidas como tal, entonces no se pueden acoger a esta, a esta tipología a no ser que fueran a un tribunal a solicitarlo. Eh, ¿Esta figura por qué surge? Bueno, pues de, la, de esa figura histórica de los falsos autónomos, ¿no? de personas que que trabajan para, para una única empresa, pero hacen bajo la forma jurídica mercantil, no a través de un contrato mercantil. ¿Y esto por qué se hacía? Bueno, pues que, de alguna manera, este contrato, o sea, esta forma jurídica, o sea, esta tipología de contratación, eludía lo que es todas las obligaciones de, por parte de la empresa a nivel laboral. ¿no? O sea, ya, no, no, ya esa persona no estaría... Eh, sujeta al Estatuto de los Trabajadores y a toda la normativa laboral con toda la conquista de derechos que, que pueda haber en esa línea, sino que seríamos meros colaboradores de esa, de esa empresa. Entonces tendríamos como pues, menos derechos. Entonces, ¿qué pasó? Que esta situación pues, se ha ido popularizando a lo largo de los últimos 10 años, fundamentalmente, o 15 años diría, y entonces surge esta, esta forma jurídica. ¿Cuándo somos autónomos económicamente dependientes? Cuando tenemos el 75% del total de nuestra facturación dependiente de un solo cliente, tenemos que tener este contrato registre, eh, registrado en una oficina, ¿vale? y además esto lo tiene que hacer la empresa que nos contrata. No tenemos que tener contratados trabajadores a, a nuestra cuenta. Y una vez que estamos configurados como autónomos dependientes, ah, bueno, es importante también perdonar, que la infraestructura o el material de trabajo sea, sea propio. ¿Vale? O sea que el ordenador sea mío, la bici sea mía, ¿vale? No, no, no, no nos lo facilite la, la empresa. Y bueno, en este sentido, ahora se está como hablando mucho de, en esta línea, de eh, todos los ciclomensajeros ¿no? y de toda esta denuncia que se está haciendo en la, a diferentes tribunales que, que además hace poco pues, eh, ganó la, la parte trabajadora, ¿no? Este, este juicio ante el Tribunal Supremo, ¿no? Para ser reconocido como trabajador y no como mero colaborador ¿no? en el tema de los ciclomensajeros de Globo y todo esto ya conocéis. Eh, una vez que somos reconocidos como autónomos económicamente dependientes por, por, por la oficina correspondiente, ¿qué pasa? Que automáticamente tenemos los mismos derechos y obligaciones que los trabajadores por cuenta ajena contratados por esa empresa. ¿Pero qué pasa? Eh, los los eh, autónomos económicamente dependientes ¿vale? están obligados a practicar retenciones en el 70% de sus facturas, por lo menos. Entonces, ¿esto qué implica? Que no van a presentar declaraciones trimestrales del IRPF. ¿Conocéis el concepto de retención? Bueno, eh, ¿cuál es el concepto de retención? Vale, pues dentro... Eh, ¿Cómo funciona? Pues, por ejemplo, cuando yo soy autónoma y emito una factura, hay una parte de esa factura que no voy a cobrar yo, y que la empresa que me ha contratado, a través de un modelo determinado, va a ingresar trimestralmente en Hacienda. ¿Vale? Como veis, Hacienda lo que hace es tener como eh, inspectores de Hacienda camuflados, podría decir, o recaudadores camuflados entre unos agentes económicos y otros. ¿no? Como veíamos el caso del IVA, ¿no? como que nosotros íbamos a ser meros recaudadores de ese impuesto, no somos sujetos, pues en el caso de la retención también es esa situación de eh, otra empresa va a retenerme esa cantidad de, de impuesto a la renta de las personas físicas y lo va a ingresar Hacienda o la agencia tributaria por mí. Y a cambio, lo que vamos a hacer es no presentar estas declaraciones trimestrales. Eh, cuando estamos en estimación directa en IVA, también estamos en estimación directa en el, en el IRPF. Y un poco, esto sería un poco la misma línea que hablamos en el impuesto de sociedad. O sea, perdón, del impuesto del valor añadido. Otro caso especial para mí del IRPF que os quiero comentar es cuando alquilamos un local en, dentro de nuestros proyectos empresariales, tenemos un, un local alquilado a una persona física y otra vez más también tenemos ese, ese concepto de retención. Esto sonará y si no suena, por favor, empezar a hacerlo, ¿vale? Eh, la factura del alquiler de la persona física es el importe del alquiler menos el impuesto de la renta de las personas físicas más el IVA, ¿vale? Es importante que esta retención que hacemos, es decir, pagamos un importe menor de alquiler, pero esta retención que vamos a hacer, vale, eh, a través de unos modelos determinados, ingresarlas en Hacienda. Todo esto no os preocupéis, esto os lo hace la gestoría de manera automáticamente, pero de alguna forma la gestoría tiene que saber toda esta información. Entonces lo que yo os quiero contar con esta sesión es simplemente que conozcáis todo este abanico de posibilidades y que más o menos conozcáis en cuál os ubicáis cada una de vosotras y cada uno de vosotros. Bueno, esto lo he comentado antes, ¿no? ¿Cuál sería el, el calendario fiscal, tanto del IVA como del IRPF? Haremos declaraciones trimestrales y haremos el la declaración trimestral final y el resumen anual. En el impuesto de sociedades, ¿vale? el impuesto de sociedades eh, están obligadas las formas jurídicas, es decir... Si somos persona, eh, empresario individual autónomo, no pagaremos impuesto de sociedades. Las personas jurídicas tendrán que tener en cuenta el impuesto de valor añadido, al igual que os he comentado antes, pero además eh, lo que es su beneficio, el resultado de eh, restarle los gastos a los ingresos de su actividad económica, es la base imponible a través de la, a, a la que le aplicaremos el tipo de gravamen del impuesto de sociedades. ¿Cuál es el impuesto de sociedades? Bueno, pues dependiendo de la forma jurídica que tengáis, eh, tenéis un, un impuesto de sociedades u otro. Eh, ¿Cuál es la realidad del impuesto de sociedades que pagan las empresas? Pues esto lo ha contado Juan. ¿vale? Empresas multinacionales que tienen filiales en diferentes, eh, en diferentes países lo que van a hacer es transferirse a través de una factura, como lo ha contado Juan exactamente, a diferentes filiales, y entonces lo que es el beneficio que están generando en un determinado país eh, no, lo están eh, no lo están pagando a través del impuesto de sociedades en este país, aunque estén realizando su actividad económica aquí. ¿Vale? Lo hacen a través de un, un procedimiento de ilusión fiscal que no está penalizado ni, ni, ni perseguido. ¿no? Entonces, la realidad es que veréis que eh, la realidad es que estos, estos tipos de gravamen, tanto general como los especiales, pues muchas veces no son los que se van a, se van a estar pagando sobre los beneficios, sino que son mucho menores.